Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a No Man's Sky Seguimos aquí en el espacio He estado trabajando fuera de cámara, ¿vale? Ahí como veis en el cartelito vos pues quedan menos de 24 horas, ¿de acuerdo? Para que acabe la expedición Ahora tengo que hablar con el comandante Para hacer al registro Tenemos bastante ya, ¿eh? Aquí en la expedición Queda alguno, ¿vale? Este si sí lo completamos entero este me queda aquí Este, porque es como para el modo online, no sé Tengo que visitar la base de cargar a otro jugador Invitándolo y tal Y es bastante difícil No me sale, lo demás lo he hecho Ya tengo el Nautilo y todo Y bueno, aquí lo mismo Necesitaría otro piloto más para mi escuadrón Que tengo dos Pero me pide 7.500 nanitas para, para reclutar al otro Para abrir el espacio que no lo tengo, los nanites Me lo he gastado <ríe> Aquí expediciones de flota Hemos hecho una, me queda otra Vale, esto ya lo he hecho Lo último, la sala de comercio galáctico Que está muy bien, nos da como una, una tienda Nos quedarían esos dos Vale, y ya pasamos este. este La cuarta entrada en el registro de la nave Que va a ser lo próximo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Y luego llegar al cuarto punto de control Que puede estar muy bien Tenemos menos de 24 horas Para seguir completando desafíos Y logros de esto, así que vamos allá sin vuelta atrás. <coughs> Perdón. Ya, pues estupendo. Mejora potente de los submarinos. Al de soporte vital. Verde personalización de la pintura del carguero. Ok. Vamos a hablar con el comandante. Venga, vamos allá. A ver qué nos dice. A los registros. Ok. He mejorado bastante desde el último vídeo. Me quedé ahí un poquillo chafado que me mataron los piratas. Pero me conseguí reponer Vamos a ver Registro de la nave ¿De acuerdo? Venga, esto es lo que nos interesa a nosotros Vamos, a ver Que nos cuenta el comandante <risa> Ok Pues ya os digo muy, muy chulo este nuevo modo de juego Este de, lo, de las expediciones Y está bastante bien, ¿eh? Y luego al final te convierte la partida en modo normal Vamos a ver Hemos llegado a otro sistema solar Nuestro hogar se vuelve contra nosotros Aprendimos lo que no se podía Su gravedad, su núcleo fundido, su lenta decadencia Hacia la perdición impersonal Nuestra flota improvisada Improvisada estaba incompleta Pero todas las cápsulas estaban ocupadas La onda consumió a las que estaban en órbita baja Y, no, y nos dispersó al resto El fuego, el caos, el... Vale sin vuelta atrás Ya lo tenemos El cuarto registro De esta peñita Vamos a ver no Me pide esa La de hospitalidad Y tal Pero es que no encuentro Yo jugadores Reales Bueno Nueva recompensa Vamos a por ella Ok, aquí lo tenemos Recogemos Ahí Tengo ya submarino Y quiero mirar A ver si tengo la sonave también Que tengo para construirla A ver si podemos Vale, una pinturilla para el Todavía no la he cambiado la pintura Vale Nos da El de soporte vital Que nos viene muy bien He cogido también Un montón de materiales Venga, hay que llegar hasta aquí ahora Vale, con nuestra nave Pues estupendo Vamos a ver Vale Señalará por ahí, por algún lado, por el mapa, sí, por ahí Vale Allí, enfrente Muy bien Pero Vamos para allá, ¿no? Chavales ¿Más dilación o qué? ¿Paso cosas al carguero? No sé Voy a ver Aquí Tengo un montón de espacio y... Vamos, no, dos objetos, más que nada Más que otra cosa Madre miedo sino que tengo Buah, chavales polvo de ferrita deberíamos ir convirtiéndola ya también Aquí tengo refinería portátil ok que la metemos polvo de ferrita, le metemos a la mitad eh. ahí vale, un minuto 13 tenemos ahí 613 de, 611 de ferrita pura. vale eso me entraba trabajando por ahí solo y yo, vamos a ver si puedo pasar algo para allá a ver, sal de nitrógeno. La nave la tengo topetada. Lo mismo me hago otro. A ver. Así puedo hacerme otro. Así me hago cosas aquí ya, a ver. Lo que tenemos ya. Y más que iré. Vale, esto es nuevo también. La forma exterior, pasarela exterior, puerta de mamparo. Ventana reforzada y pasillo de cristal del carguero. Eso es nuevo. Vamos a ver, mira todas las cositas que tengo para hacer Ahí Esto es lo que me interesa a mí pero cero lo teníamos ya, ¿no? Yo para mí No sé ¿A hice el siete? Ah, ¿dónde está el trasero. Ahora tengo que acordarme dónde lo hice Allí tengo la... La refinería yo para mí, bueno, es que tengo ya un montón de cosas construidas, ¿vale? Hasta que encuentre, bueno, teletransportador y todo. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si encuentro. Aquí necesito el guante NBQ para coger esto que lo he plantado. Ahí la sonda planetaria. Ok. Nos viene muy bien para saber todo lo que tenemos por aquí. Cinco planetas y una luna. Registrar todo, ¿de acuerdo? Vale, bueno, tres nanitas nada más Pero bueno El último sistema que hemos estado Aquí en Andus Asdus Eso ya Cero de esto Y no hemos estado al final Y en Jade Y en Jade un poquillo hemos estado Vale Esto hay que registrarlo también, tío O no O ya no a ver No Tengo ya registrado y todo Vale Quedaron ahí Cuatro por ahí Por ser descubiertos Bueno, bueno No pasa nada Irfo Cinco planetas y una luna, ¿no? está el que estamos Bueno, pues habrá que descubrir cositas, ¿vale? Ok ¿No veis? Ahí no avisa del tiempo de la expedición A ver dónde está el Es que tengo un montón de cosas, chavales Ya construida, este, este es el cero Vale, este es el contenedor Voy a hacer otro por aquí, o yo qué sé A ver si nos deja Luego lo voy a poner por aquí mismo A ver Tenemos el cero Ahora me hago el 7 Vale, con plata y sodio Ahí tenemos Podemos cambiar el color y todo que No sé qué color le puse al otro, pero bueno Aquí verde azulado, blanco y morado Venga, este gris azulado y azul No, se queda chulo, a ver, se ve Ahí la mamparas este está gualo eh, Gualo este está guapo, ¿no? Ahí en rojo Pues el mismo, tío Venga, construimos Y ya tenemos el 7 Tenemos otro contenedor más Yo creo que por ahí puede ir bien <ríe> Se pone tonto, le hago otro aquí el 1. Vale, ya no tengo plata. Ya no podemos hacerlo. De que farmeo de ahí de, de los teraides. Pero me vienen las piratillas luego. Y me la lían parda. Vale. Vamos a encontrar de aquí la salida luego. <ríe> la salida aquí. Madre mía. Qué laberinto me he hecho aquí, chavales. Allí. Vamos a poner aquí una lucecilla o algo para. Para señalar, pues si no Mira <risa> cuántas cosas chulas tenemos para construir Un estante de armas <risa> Atención de muestra cuando tengamos el núcleo del arbario. Cajita de luz Con sodio Ven Aquí Mirar Ahí No sé para dónde alumbra Pero bueno Ahí Ponemos ahí ¿Qué, tío? Para ponerle más caja y rollo Ponerle más caja junta Vale, ah, y esto es lo mismo Hay que, claro Conectarlo a algún sistema, digo yo No funciona Bueno, no pasa nada <risa> Vamos a nuestro lugar De punto de encuentro Que es lo que nos interesa, vale Estarán las expediciones tío a ver si vienen ya las expediciones bueno, vámonos por nuestro lugar de encuentro ok guau qué ha hecho nave tío dios qué grande no hay una pasada de nave mira la nuestra a ver si la cambio ya me por el dinerito otra vez pero bueno ok ahí vamos Venga A ver cuántos logros podemos hacer antes de que acabe La expedición esta que quedan 24 horas nada más Para que acabe Vale, pues estoy jugando más tiempo con este la nave o algo Esto me interesa, lo pasa es que van a venir los piratillos a lo que sea Venga, dame plata, u oro Plata que no interesa y consigo Ponerle a la nave esta Enlace de extracción o algo Que está muy bien Eso estaría muy bien bueno, Como venga la navecilla La fastidian eh Ahí vamos Vistiendo el asteroide En un queso grulle Dame plata Venga, que me voy ya Vale Vemos alguno más, pues podemos dar algún golpe más. Vale, para que nos dé más plata. Bien, tritio dará, sí. Bueno, bueno, cuántos asteroides. <risa> <risa> Vámonos. Tenemos cinco minutillos. Motor de pulso. Chatarre recuperable. Bulbo estelar, cobre, parafino y cobalto. Gran actividad de centinela. Eso no nos interesa haya muchos centinelas ¿Vale? Mira es que pasada ya con el motor de pulso Lo rápido que llegamos A los planetas y todo El otro modo me estaba gustando mucho, eh La verdad Estamos en modo normal Ahí aprendiendo <coughs> Y ya me he pasado este Al de las expediciones Como si empezáramos de cero Un nuevo modo de juego Y bueno Estábamos probando y bastante bastante bien porque estamos a los mandos de, un, de una fragata, en fin, parece esto Star Trek Así que está muy bien A ver que para allá no quiero ir Quiero ir para allá Uy, uy uy, cuánta de esto Uy, uy uy Cuántos heroides Eh se le queda ¿se Le queda Uf los hipercúmulos de tío Eso no interesa mucho había visto otro por aquí atrás. Mira. No, como vengan las piratillas. No la lían, ¿eh? No vean cogiendo aquí materiales a los centinelas o algo. No pueden día Estoy cogiendo oro y plata. Que me viene bien. Vale. Un poquito de sitio. Venga. Aprovechar el campo de asteroides. Vámonos, que nos pillan. <ríe> Vámonos dando ahí, ahí hay que tirar para allá eh vamos a venir los piratas y nos cazan siete horas de qué tío qué dice venga vamos a ver. el encuentro ahí hay algo tío ahí abajo no sé esto roja rojo ahí una base de estas no estaría mal eh que en la otra farmé un montón me tengo poco. no sé lo que significará más para allá pues uh, estaría oye, yo que sé dos minutillos siempre. vamos a mejor ok nosotros vamos a nuestro punto de encuentro de acuerdo Vamos a ver. En la base esta morada. Se comen bastantes cosillas. ¿eh? Bastante luz de a la peña por ahí en la base. Y está muy bien. Eh... No vaya más fastidiado esto. Lo de la señal, tío. Ahora a ver dónde aparco. La nave. No aparqué ahí la lita esa. Esta que es más grande, ¿no? ¿Eh? ¿Qué os parece? Cogemos nautilus o algo. Yo qué sé. Ahora a ver dónde me triangula ahí. Posición Nada, vez que hay aquí Esta lilla Ok, vamos a aparcar por aquí Ok Aparcado <risa> Ya se me da bastante bien el aterrizaje, ¿vale? Hay que tener cuidado ahora con las plantitas el análisis Me he dado con la planta esa que estaba ahí me va a pillar ¿Dónde está? Allí Esa flora peligrosa, ¿vale? Le voy a dar ya Con mi... Extractor. tractor Fuera Fuera, bicho La nueva también Juego de cerrita y... y... tal Muy bien No es lo que queremos A ver, ¿dónde está la, ahora la señal? ¿Vale? Porque... La pierdo Dice que para allá... Bueno No sé cómo vamos Dame de hidrógeno de este A ver si tenemos para echar el Nautilus Yo creo que sí Ya lo tenía construido Yo creo que echarlo por aquí a andar Y ya está A ver, tienen que hacer un barrido, creo Eh, eh. Estoy bien alineado, ¿lo ves? Era por ahí, más o menos Pegar baliza indicadora más, más o menos, por ahí Bien bichillo, por ahí <ríe> Ahí Caneando Aumentando la temperatura un montón Llama A ver, a ver, es que no sé si puedo llamarlo directamente Llamar vehículo Eso, nave Submarino Venga, submarino pa Acá. Venga, Nautilo Para mí, Nautilo, ¿no? Vámonos Vale, podemos ir para abajo también Ahí es un poco de noche Yo he marcado por ahí Cuidado La baliza me supongo que luego la podré quitar Hay que encontrar Punto de encuentro, ¿vale? Todo esto me interesa farmearlo Pero bueno, ahora no Vamos al punto de encuentro A ver, tire para abajo que veamos algo No veo mucho, cuidado Nos podemos chocar también Cuidado como una base o algo Vamos a ver Ya estoy Ahí se ven Varias edificaciones No sé, no sé Tendré que salir no. A ver Perdido objetivo Activo para allá A ver, alineado Estancia estimada Lo Me siento Es Me imposible No me deja desplegarla, ¿vale? Como para, para allí, ¿no? ¿Dónde está aquella base? Más o menos Venga, la otra no sé si puedo quitarla La otra baliza, voy a intentar quitarla Quitar baliza Ahí, vale, ya aprendí a quitarla Pues como para allá ¿Vale? Métete otra vez dentro de la nave Y vamos como para allá A ver qué tal ¿Para abajo o algo? No quiero Venga Vale Sí, puede ser que sea eso También mala suerte que, que salga de noche Pero bueno Ya pagaremos la almejita esa Y todo lo que hay por ahí abajo No está, por aquí lo vasito tiene que ser, eh Si sí, la luz roja esa me indica Ok Así que esto puede ser una base, el cuarto encuentro... No se ve un pimiento, también os digo... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí abajo! ¡Hemos llegado al, punto de, al cuarto punto de encuentro! ¡Genial! Lo podemos reclamar ahora. Ok. Venga. Expedición. Aquí. Aquí. Recompensa nos dan 3.300 nanitas Que nos viene muy bien A ver si no me lo gasto Venga Mirad el, eh, el esotraje Como lo voy mejorando ahí Otro espacio Otro espacio Genial Creación del espacio de la multierramienta Bueno, eso viene fenómeno Otro mamparo de carga Para, para nuestro carguero Vamos a ver. Otro espacio para nuestra multiherramienta. Está bien. Supongo que me la habrá dado o lo tengo que instalar. Voy a mirar. Uf, la nave creo que la tengo ya un poco llena. Está fuera de alcance, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Me ha dado algo por aquí. Interesante. Tengo mi intensificador de señal. Lo podría haber utilizado. Ahí cuando hemos aparcado la nave, pero bueno. Esto era es un módulo de fragata. Mira, lo puedo enviar al carguero. Ahí mi inutilo tenía cosita. Que tenía yo que recuperar, ¿no? Míralo. Me amparo de carga. Al carguero. Que no sé por qué me pone cuatro espacios libres. Le hemos metido otro... Ampliación del espacio. De la multiverramenta. Este es el que no interesa. Vale Eh, eso traje Luego tenía que arreglar todo esto, ¿vale? Vuelvo de cerrita tengo arreglado o no? Sí, parece Sí Solo tengo eh, Solo necesito el espejo solar Pues el espejo solar tengo la nave ¿eh? <ríe> Hay que estar atento a eso Que tenían tres perlitas Ahí Lo podríamos arreglar ya mismo, tío, con las pegas solares Que me lo he dejado por ahí ¿Dónde me lo he dejado las pegas solares? Vamos a ver, este es mi carguero, ¿vale? Ok Esto no, vale, son diferentes El módulo y tal Y el otro El mamparo de carga son diferentes que Tengo ya instalado aquí unos pocos, ¿vale? Tengo el teletransporte de objetos activado Por eso puedo hacer estas cosillas de soporte vital esto va para mí ¿eh? más que nada y a ver, el vidrio módulo de protección submarina sí, sí tengo dos pues bueno aquí vale eso traje vale Entonces, viene muy bien ¿eh? aquí no vez tengo más Guante NBQ y todo. No sé, tío. guante NBQ no viene bien para allí, para el carguero. Mira, pues me lo puedo hacer. Me lo hago, tío. Vale. Metemos aquí. Metemos aquí. Y lo arreglamos. Apañado. Ya tenemos guante NBQ. Luego la otra tecnología. Nada, la tenemos fuera de alcance. Y además está muy llena. Aquí tenemos la multiherramienta cuatro espacios más y cambié de rifle vale Porque iba fatal ese vale este es Nautilo que esto va para también para para el carguero ok ahí que luego se me quedan las piezas por aquí Ay, el rayo de teidis tiene este los cloro creo que sí ferrita me faltaría la perla tres perlas vale Sí, instalado. Aquí los despejos solares. Que no los puedo coger, ¿no? Porque los tengo en. En la nave, ¿o qué? Claro, tío. Los tengo aquí porque no puedo. No puedo, no puedo Cogerlo, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Venga. Tenemos huequitos por aquí. Para seguir recogiendo cositas. Muy bien. Creo que muy bien, ¿eh? Tenía otro también de estos, creo Claro Me interesaría ahora Este No, este es el supresor de toxina Pero no tengo para Para hacerlo Luego el traductor, no sé si tengo alguno Superior, vale, vale Ya todas las tecnologías que tengo para eso Trae, en la que tengamos más sitios se los pongo Propulsores acuáticos eficaces Esto no viene bien Aquí por un tubo, pero claro eh, me pide las perlas Y toda la explosión de aire También, está muy bueno El S, a ver Pero bueno Ya veremos <ríe> Queda un huequillo ahí El traductor, que me gustaría ponerlo Pero me faltan dos cubos de convergencia Y tres paneles de cableado He gastado un montón ¿eh? de paneles de cableado Bueno, vamos lío Estamos aquí A ver qué nos dice ahora Realiza... No, esta no. no. Esta es del 4. Sí, sí. Debería estar... Reutiliza una nave estelar para chatarra. como podríamos hacer esto, vale? Una nave y hacer la chatarra. A ver cómo lo hacemos. Aquí creo que ya hemos terminado, ¿no? Sí, tío. de momento... Que me dan más nanites. Terminamos la expedición esa que tenemos ahí pendiente. Que llevo, llevo dos. Habría que hacer esto, ¿eh? Claro, una, utilizar una nave estelar. Tenemos que ir algún accidente planetario, ¿vale? Aquí seguro que hay. A ver si. Vale. Bueno, pues ya veremos a ver cómo lo hacemos. Esto Todo está difícil. No lo he hecho todavía, lo reciclado en la nave. Aquí puede haber cositas, seguro, digo yo. A ver si me dejan farmearla o algo, lootearla. Es que no me van a dejar, tío. Contenedores de carga, esto me tienen últimamente fastidiado porque no puedo farmearlos. Están ahí debajo de tierra. Ese es el S. ¿Cuánto me dura? Uh, me dura un montón, ¿eh? El. El manipulador. Venga, si me deja. Que alguna vez no me deja. El contenedor, tío. No da bola, estoy haciendo ahí. Ahí, ahí, ahí. Por allí, por allí. Ahí. Ahora tengo que ir rápido, ¿eh? Puede quitarle esto. Venga, recolectamos. La nave. Mira, pues. No sé. Creo que se me va a quedar ahí en el nautilus. <risa> Venga, lo recogemos al carguero del tiro. Venga, coge y vámonos. Vámonos, que nos da la radiación. Parece que nos ha soltado Bueno, mejor. No. Vamos por otro. A ver, aquel 149. Me da igual, vamos. Un montón de no ahora. Ahí. Pongo así en primera persona Porque lo manejamos mejor Para... Para nadar y todo No nos liamos con las perspectivas A ves? Dice que no tengo permiso para editar Que no puedo Urre, bandolero A ver No me deja, tío Eso lo tengo señalado Me de carga. descarga Vale De alguna manera estará por ahí por debajo Pero no me llega No podemos... Me ha acabado ya el... momentillo Si no Aquí Será por si no Ya ves el Soporte vital Venga, recarga, recarga. Ahí Ya os digo, me tiene mosqueado por eso Que no... No puedo Eh Eh, que hemos llegado donde sí me deja Venga, dime que puedo, tío ahí el contenedor, venga A ver, a ver... ¿Dónde estás, tío? La puerta... Ahí <ríe> no me deja... Tendría que dejarme ya hasta aquí, ¿eh? Aquí... Ven... Mm, el carguero... Queremos ahora llenarnos de pringue. Vale... Cojo la cosita esta... De todos los recuperados... Que me viene muy bien... Y vámonos que ahora sí hay redación. <ríe> Ya, ya Eh, bichito Eh, pececillo Esto lo vamos cogiendo, ¿vale? Están todos ya reunidos Bien Como que no veo nada Voy para mi nave otra vez Al no Mismamente Me recarga un poquito de oxígeno y tal movernos lo que sea, ¿vale? Que esto no viene bien lo de recuperar los datos y los contenedores estos de la leche bueno, vamos a ver, por aquí había más contenedores a ver si puedo poner alguno, yo qué sé A ver dónde hay que señalarlo Estaría bien instalarle el sonar Estaría bien instalarle el zona, no nautilo uh -huh. Generador mótico Persona, este es, este, tío. Un espejo solar y lo hacíamos. A ver, pero la nave es que la tengo muy lejos. Y bueno, si pudiera traerla para acá. Yo encantado. Ahí parece que hay un contenedor de eso ¿eh? Voy a ponerme aquí el Nautilo. Me bajo. Sí. Dale. No me deja. No me deja. No me a ver, pues entonces me tendrá que dejar. Ahí. Si me acerco. Venga, perfecto. Mm. Ahí mismo Al carguero Vale Dámelo Me voy Que me da la actividad Vale, más mamparo Vamos a ver este tío si llego No lo sé 43, lo mismo está por detrás, por debajo No lo sé Pero por aquí No me deja entrar y No me deja entrar Ahora no lo veo. Tratar de llegar. A ver, yo qué sé. Vale. Ahí. Perfecto. Sino, sí, si sí, no, tenemos que llenar el sino. El carguero. Y el carguero. Coge los datos de navegación o algo. Y el núcleo de curvatura. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos para el nautilo. Otra vez otro Ahí, por si acaso Venga vale. Cogemos aquí un poquito de sueno Bueno, viene muy bien Vale, ahí recargamos Profundidad 72,6 unidades Vamos bastante En el fondo Bien Ahí recargamos Nos vamos al Eso, traje me vuelvo a cargar aquí el seno ok estaría bien ponerlo al, al 200 a ver o algo no sé yo creo que vamos muy bien ha venido bien instalarle esto a eso traje así que estaría a coger esto que no podemos ahora pero bueno Vale, vamos a ver dónde estaba el que he marcado que no lo ve bueno, estaba ahí abajo, ¿no? Ese es el que yo quería coger o ya lo he cogido o qué pasa. Este ya lo he cogido. Ahí, vale, vale. A ver si podemos cogerlo. Yo creo que sí. Dime que podemos. Acércate. Ahí. Ve, otra vez. cargué el Nautilus lo tenemos vacío, pero bueno Venga Vámonos Antes de que me dé El tema ese, la radiación mira ahí cómo nos da, eh La radiación, poca broma A la traga toda. Al carguero aquí, todo estrellado No tengo más nada Venga, creo que hay otro ahí No de carga, ok Vamos, Nautilus Esto guapo, ¿eh? El Nautilus, chavales Ya lo hemos utilizado En otros capítulos De la serie, así que va bastante bien <ríe> Venga, vamos a ver aquí No sé cómo hay una base submarina por ahí No la veo No, bate, bate, bájate, bájate Vete, vete Abajo Ahí Ok, a ver si llego ahí, al contenedor Estaba por aquí A ver, esto es lo malo que no Ahí Vamos ahora a ver igual A ver por dónde me deja Llegar al contenedor, tío Tiene que estar ahí, ¿eh? Tiene alcanzado Uf, ¿Cómo se va el lucino, chavales? 19 Venga Recargamos Este me va a más difícil No puedo alterar el terreno Vale intentándolo Pero como veis No me deja Maldición A ver, dime que lo puedo coger desde aquí no. Sí, sí, sí, perfecto <coughs> Digo, pues si no puedo Alterar el terreno Pues vamos a intentar Llegar hasta él Y efectivamente, hemos llegado Venga, a ver qué me da Vámonos. Polifibra ese creo que es nuevo, ¿eh? Me voy para que no me pille la radiación. ¿Dónde tengo mi. Esto ya lo hemos cogido, ¿no? La de esta. 22 horas me queda ya. Ah, no, pues no, no lo habíamos cogido, chavales. Pues menos más que lo he visto y me he acordado. <ríe> pues la sonda está ahí que. Hay que leerla ¿vale? Leemos el registro. Ahora no. <risa> Los corvas. Fecha 2661,2. Estos corvas son increíbles, ¿verdad? Intentamos... ¿Qué hacía que funcionase? ¿Qué sentido tenía? Simplemente crs, se quedó mirándonos. Vale. Fecha 2720,9. Conseguimos un trato muy beneficioso en ese último puerto. Preguntamos al corvas qué quería que hiciésemos con su parte. Por última vez desde que subió al carguero Dijo Kish". Interferencias Fecha de 1707,1 Vale El colva me enseñó un secreto Ya nos falta mucho Debemos dirigirnos al centro Debemos Kish". Pero no sé aquí si estamos consumiendo oxígeno sí, o ¿Cómo ¿eh? no estas tontería? Vamos a ver Estoy recuperado Casco, recuperar materiales valiosos De los restos ya lo hemos hecho Ahora es que tenemos que ver No Vale, bueno, yo no veo más. Ahí tengo mi nautilo Yo creo que está todo. Mi nave por allí. La.. Esta es lo que no tengo. Muy claro, la base, como se ha hecho aquí, la base ese. No sé. Va. Vale. ¿Cómo se teletransporta, eh? Profesa, tu nave estelar. Va, a ver qué me dice. Tener valiosa materia recuperada para comenzar visitar la terminal de equipamiento de naves en una estación espacial. Voy a estar pilotando la nave que desea recuperar. Ah, sí, eso es lo de reciclar ese. O sea, pues tenía yo una nave de esa. A ver. Necesitaba más perla y todo, pero.. Para recuperar esto. Y a ver alguna isla también que podamos. Que podamos llamar nuestra nave o algo. Voy a intentar reparar el nautilus a ver aquí. Muy alta, ¿no? Esta isla Un poquillo alta, ¿no? No que veo por aquí con el Nautilus ¿Qué doy Le voy a por esta perlita que he visto por aquí Bueno, hombre, hay un montón de perlitas ¡Vamos por perlitas! Más <ríe> lleno Antes de bajar Está poco, o sea, había gastado un montón, ¿eh? Esto es un montonaco Venga, estamos aquí en la armejita Dame, perla Dame, perlita Ahí Antes la hacía disparándole Pero no, es mejor así, ¿vale? Ok Y cogemos las perlitas ¿Alguna más? Antes de que me vaya Giro Qué mm blindada -hmm. No, no, veo más Aquella. Vamos, que está otra vez si no. Ve. Dame, dámela <ríe> Cuesta, le cuesta Y bueno, todo esto le podíamos escanear un poquito Pero claro Tengo que estarme aquí siendo tontamente Voy para arriba A ver si aquí puedo coger Y llamar a la nave o algo No tengo ni idea, eh Bueno, podemos subir aquí arriba ver bueno, eso traje Toma, hola desde Dinamarca estuve ¿Tú qué has hecho, vale? Arepa ¿Tú qué has hecho, vale? Bueno, bueno, bueno, bueno No tengo ni idea, eh Centinelas, tío ¿Qué es esto? Estación de comunicación Vale, esto para comunicarse con la peñita, tío 23 del 1, del 17 no, no tengo ni idea Ok, por ahí? Centi, eh Son centinelas Son centinelas Espacio, cowboy Bandolero, bandolero Mira, de Canadá Ah, vale, son mensajes que le la peña, tío Aquí en lo alto, macho Hola, de Canadá Vale, vale Ostras, qué guapo, tío me puedo poner uno de estos? ¡Ey! ¿Qué tenemos, chavales? Estación de comunicación Para poner algo de bandolero Aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Y aquí yo aquí viene el... El material, el, la tormenta. Acción. Vamos, Messi. No, hombre. Vamos, Messi, no. <ríe> si ya ha ganado el campeonato. Venga, vamos a dejar un mensaje. Antes que venga la tormenta. A poner esto mayúscula, ¿vale? Para que se vea bien. Hola, desde España. Ya tengo que averiguar la, la ñ donde estaba. <ríe> que estamos aquí en el diccionario inglés Ve. Venga, ahora de España. Eh. Salud dos. De. Bandolero. Ay, no me coge ya, tío. Ay. No me coge. Bueno, le quito la E. A ver. Y le pongo la, el cero. Saludos de bandolero 7.0. Ella, pues ahí está. Chavales. Tenemos baliza. Viene la tormenta. Que Estoy fatal de lo mío. Dios, yo quería llamar aquí a la... A mi nave Vamos, ver. Eh. Aquí viene, ¿no? ¡Perfecto! Pues venga, ven para acá, amigo ¡Viene la tormenta! Arre. Tengo que arreglar el... El autilo. Vamos para adentro ¡Ostras, qué guay! ¿Qué hemos podido coger? Vale Hola de España Saludos a Bandolero 7.0 Ahí estamos Chavales ¡Vámonos, Messi! Está <ríe> guapo esto. Venga. A ver. Mis que la quiero arreglar. Ahora no me deja. ¿Por qué? Necesita instalación. Fuera de alcance, hombre. No. Si la tenía ahí al lado, no. Está ahí abajo, tío. Bueno, a ver si vas a la. Qué lejos, ¿no? Pero está lejos, no está. Voy a tratar de. Acercarla al nautilo, a la nave, a ver si se va esto. <coughs> Nos suena la musiquita, todo épica. Ha subido un poco. Motiva ahí bastante. Venga, a ver si se va la tormenta. Esta no. Podríamos trabajar mientras con algo, tío. No creo que dure mucho. La peña, ¿cómo? ¿Cómo aguanta? Ya estaba puesto aquí, tío. Torca habrá hecho la misión, a lo mejor. Pues ha dejado esto por aquí. Llave estelar, tengo otra, tío, que, que cogimos. Lo mismo. Hago chatarra, lo que me pasa es que me dice que... Esta es la terminal de... Equipamiento de nave es una estación espacial, vale En esa nave tendría que visitar la estación espacial Voy a ver, voy a ver si me deja coger la otra nave Pero bueno, de todas maneras Lo que me interesa es traer para acá el nautilo Cuidado Hola desde Colorado Hola a todos No, menudo tormentazo me está cayendo lo alto Menos mal que voy de. Vale. A ver la. La nave está por aquí. Yo se voy a poner lo más cerca posible, La nave la tenemos aquí, ¿vale? A ver, si puedo desde aquí. Cuidado, no te caiga mucho, el nos ahogamos. su nave, su nave. Venga, ahora, ahora. Rayo de Tetis, voy a ver lo que me interesa más El rayo de Tetis, que era, tío? ¿Un arma o era? No, no Sistema de láser, vale, vale, sí, sí, sí mm, No sé Generador <ríe> esmótico Vale, al final me venga Vale, instalamos solar sonar. con el espejito solar que me faltaba Genial Venga Aquí, cristal de sulfuro Podríamos buscarlo ¿El cloro lo tengo o no lo tengo el cloro? Ahora sí Vale, me quedaría el cristal de sulfuro Que sé cómo conseguirlo Bastante fácil Móticos. móticos. Esto está muy bien, ¿eh? De carga letra del motor, ¿eh? Yo, pero este si me diera el láser A ver Las perlitas A ver qué láser tenemos aquí Rayo de teti este Vale, para nuestro nautilo Y me quedarían Cuatro perlas. esta Esto por aquí Esto por aquí Vale, que es lo que yo quería Arreglarlo Repararlo Esta la podemos mover ya El rayo de Teti aquí, por ejemplo Mismamente Me querían cuatro perlitas, eh Nada más Cuatro Y cuatro sulfuros Perlita de copero Sí, ¿no, macho? Ok Ok poner este A ver Este Los que sea todo de recarga Lo pondría aquí a la izquierda Menos la refinería, ¿vale? De filtro Que se le carga por aquí Ahí Esto está muy bien El cohete Todavía no lo he utilizado Ya lo tenemos el cohete Para llevar cositas A Se venderán automáticamente En la red de comercio galáctico Así que está muy bien Refinería que pasa? cogí las cosas? No Pues dámela Vale Yo creo que a mí Eso traje Que no me falte Y lo dicho, cuatro perlas y cuatro esas Y cuatro cristales de sulfuro ¿Vale? Así que A ver si las pillamos No sé si montarme ya el nautilus Ya que echa he mi A ver, un momentillo Con mi gafita llama un poquito, no se ve mucho ¿Eso qué? El cristal de sulfuro, míralo, por pues, si lo tenemos ahí <coughs> A ver, es que está muy lejos Me llevo la... el nautilus, pues ahora lo tenemos Vamos para abajo Campeón he marcado, ¿no? Ahí Cuidado Cuidado que me estrello Cuidado Hay que acercarse ahí, cuidado Queda da mucho calor también Es un rollo que salga por la parte derecha esta En de la nave Cuidado, ¿eh? Bueno, bueno, bueno, bueno Vámonos, vámonos Aquí viene La calor Mira, mira, mira ahí, cómo echa No nos ha pillado No nos ha pillado Acercamos rápido A mi cristal Por detrás, por debajo Dámelo Tiene tres Vámonos Vámonos ¿Y qué hay? ¿He cargado sí o no? No, no lo que quiero Es Nautilo Me lo dejo atrás ¿Dónde está bien Nautilo? Vale, voy a señalar primero A dónde voy Están las cuillas ¿no? Es que no sé, tío Creo que están abiertas Las es que hemos cogido antes Vamos a más cristales y... Eh, cuidado tú hasta de rollo cristal más, tío cristal de sulfuro Vamos ya, es Vale Vamos el nutilo Y nos vamos para allá Ve. Como suena eso, ¿no? Parecía un monstruo ¿Dónde está? que me, me he ido? A ver, es este Dime que tiene cristalito Yo creo que sí no me acerco mucho, vaya que me destruya el Nautilo. Vale. Parece que va. A echar el calao, Me espero un poquito. Lo mismo me está engañando. Me está troleando, ¿vale? Intentando coger plantitas o algo. Nada, vaya, pues estupendo. Ahora, ahora. Ahí ha soltado. Nos vamos acercando poquito a poco. Despacio. Ahora. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Uno. Dos, queda otro, ¿eh? Eh, eh Y tres, vale los cristales los tenemos, eh, chavales A ver, a ver, a ver Me monto otra vez, no tiro Perfecto Vamos a ver esos cristales de sulfuro donde iban Aquí, y ya tenemos el cañón, ojo, eh <ríe> que ya tengo armas. Para defenderme Ahí estamos Todo avanza que una barbaridad, chavales Pasa que ya os digo, hay que ir poquito a poco Se necesitan muchos materiales y muchas historietas Vale, gracias por advertirme Eh, pues cuatro perlas más, eh Cuatro perlas y tenemos ya instalado toda la tecnología del... Vale, aquí un espacio supercargado Que ahí podía... ¡Ah, claro! El espacio supercargado Yo creo que si lo ponemos ahí va mejor Por eso estaba ahí, tío Bueno, vamos vale. Aceleración, velocidad punta, uso de combustible Uso de combustible, velocidad punta, aceleración Eso Está muy bien, ¿eh? Podemos poner el motor allí Este porque está tan bajo, el Humboldt Bueno, no tengo células de estas los termales A ver Dime que me puedo hacer alguna A ver ¿Esto por ahí? No el Combustible Búscala ahora, la célula hidrotermal. Pues ya no la veo. Qué raro. Organizador, lo gráfico. No me he hecho cositas yo, oye. el cálculos más veloce. Puede estar bien eso, eh. Creo que ya me la hice. Bueno, pues no... Tenemos problemas con el motor, tampoco de esta manera no me iba a ir muy lejos, pero. Tal del sulfuro ya no. Bueno, a ver si encuentro. Ahora las perlitas. Vale. ¡Eh! ¡Que dispara! ¡Chavales! ¡Que me disparamos ya y todo! Toma, toma! Para el pececillo! ¡Toma! ¡Qué guay! ¡Eh! ¡Que viene la! Dale, está cuidado! Toma! Con la medusilla esa Nos explotan en toda la cara Bueno Y viene Esta vista es más difícil Yo creo tendríamos que cambiar la vista también De... no sé Vale Ahí. No lo sé Lo mismo no Aquí los mando del Nautilus, pero para darle aquí a esto... ¿Qué va, tío? No lo veo yo. ¿La zona de alta potencia? Malmejita Vale 200 150, pues esa Venga, vamos La nave, pero bueno Queda poco Poco de esto, eh y Tendría que hacer Más combustible para la nave, tío Esta Para el submarino Dale una, pues si sí necesito más, ¿eh? Como bueno, no hacemos nada. Estoy yendo mucho de nautilo, pero bueno. Me salga un bicharraco aquí, me coma barato. Ok, dámela. Yo necesito dos más. Y de camino bichamos Si hay más almejas aquí okay. ahí hay otra Más para allá A ver si no están abiertas A No sé dónde están las que he marcado Yo le he marcado, tío Lo mismo ya la teníamos Yo qué sé está como está? Creo que está abierta La nave está por ahí Yo necesito más almejitas Meja blindada Tendremos Yo creo que sí, ¿eh? Que esta ya la ya la tenemos ojalá Se renueven o algo No lo sé Vale, parece que está cerrada Ok, creo que necesito Otra más, eh Una más, sí Dame la marca, pero no sé o a mí que están abiertas o Estas falas que cogimos antes Ah, bueno, pero tenemos aquí una Pues guay Se ha cerrado otra vez, dámela La perlita, perfecto Usamos la nave o el Nautilo, como queréis llamarlo. La exonave. están tan identificada. Te escaneo. <ríe> y ahora no sé qué pedirle. Que me pedía para el... para el combustible, tío. ¿Qué? El Nautilo. Vamos a ver. Super cargado. pues venga, una Zona Vamos a ver Ahí, a lo mejor más potente aquí, en este Vale Venga Aquí, podemos instalar algo más Pero no Aquí para el rayo Vale, lo muevo aquí Está super cargado Sí, este está super cargado también este es el que me interesaría utilizarlo No sé con qué qué botón habría que utilizarlo Y aquí, míralo, el motor está cargado O se ha descargado Necesitamos el combustible Y de la célula de combustible de otra vez más Y no sé cómo hacerla el combustible No la veo Esta no Ahí, tío Por fin La encontré Ya la tenemos Hago un par de ellas, yo creo. Puede estar bien. Vale. Cargamos una aquí. Vale. Por lo menos que no nos quedemos ahí sin eso. Venga, ya tenemos las pelitas para el generador osmótico. Así que perfecto. Instalamos tecnología. Y listo, chavales. Generador osmótico instalado. Y reluciente mejora del, del motor de Humboldt bien bien porque nos gasta un 36 menos de por ciento de combustible o sea que eso nos viene maravilloso vamos ya os digo hay cositas muy apañadas aquí para para nuestra sonada y me gustaría ver la otra tío el vagabundo ese no sé qué pero bueno este planeta imagino que no podremos tiene mucha agua pues maravilloso Nautilo ahí, completamente arreglado y, y funcional Perfecto Estas cositas nos vienen muy bien Aunque lo que venimos a hacer Más que nada, eh, los logros eso, ¿vale? Si no, pues nos tendremos que ir al carguero Imagino, o, o a ver lo que nos pide Pues nada Por ahí vamos bien Seguro necesitaré más cosas de aquí y tal Pero bueno Esa nave parece que me ha atacado los, los o algo. Ahora a ver la nave Está ahí, ¿no? Sí Entonces, Visita la terminal Equipamiento en una estación espacial Pues nada, tenemos que ir a alguna estación espacial o algo Vale Aquí dejamos Nautilo y que Vaya que nos vamos Con nuestros otros trajes ¿eh? Hola desde México Hola, un saludito A todos Otros seguidores Que nos siguen desde México Claro que sí, hombre el mío ya lo he dejado por ahí Aquí abajo Que se vea bien No sé por qué se ha quedado aquí Pero bueno este Es el mío, ¿no? Hola de España Saludos de bandolero 7.0 Jeje, qué guapo, tío Cómo mola Vete, centinela Que te pillada Piñazo que va a ver Venga, vámonos A la estación Mmm momento tengo yo aquí para construir a ver si me diga este ¿Cómo era esto mi baliza de guardado no el intensificador de señal vale construimos localizamos estructuras cercanas para un futuro o lo que sea que pasa no me dice nada ninguna señal Sí, no eh, me la ha marcado tío Averigua, no la veo He marcado algo, pero bueno Modo análisis Modo barrido, nada No sé dónde me ha marcado el bicho La señal he visto ahí, una señal roja Pero no sé dónde Ahí, vale, vale, vale Ah, no, es el centinela Se ha ido Entonces, el Hidro, ¿no? De este Hombre, no Vamos, ah, vamos sin el Hidro Venga, no. centinela ahora Vale, esperamos un poquito Que no se note caliente Y esto nos llevamos Ay, que me gusta mi Farmea no farming, mandolero, no farming. Sí, sí, que luego nos pide muchas cositas. Esto me lo tengo que llevar, ¿eh? No sé lo que me ha señalado, ya os digo. ¿Eso puede ser? Que no es el centinela, tío. Pues no tengo ni idea de lo que me ha señalado. A ver. Nada, no, nada. No, no. Esto no es almejas, no. montón de almejitas. <ríe> ya cogimos un montón el otro. ¡Eh! ¡Chejo! Bueno, bueno Ahí hay otro ¡Curre, bandolero! Se te va Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, otro volador Es que esto hay que pillarlo, ¿vale? Bueno, pues ya, ya os digo A ver el principal, pero es el carguero es el carguero, la baliza de guardado fuera del planeta Acción de comunicación Lo mismo eso es lo que me ha marcado, tío 50 minutos, no voy a ir, ¿vale? Pero bueno Cositas varias que me marcan ya Otra baliza Voy otra vez a la máquina Si no me la llevo, eh no ha funcionado bien Ah, ya se ha marcado una construcción cercana Bueno, pues nada No la encuentro La recojo y me la llevo El intensificado Vale, yo creo que no voy a montar más nada aquí Nos vamos para la estación Espacial, ¿no? Ah, vale, pero tengo que ir desde la otra, vale, vale Perdón, perdón Tenemos que llamar a la otra Me encontré Esto que es 42 ¿Qué es lo que es? Otra nave Aquí lo tenemos El iniciador Este A ver si me deja desplegarlo Ahí mismo Venga El unquio este Espero haberlo reparado No el todo Mira, pedazo de nave tengo Ya o sea, lo estoy reparando Vale Ahora con esto me tengo que ir a la estación espacial El escudo me da igual Podemos volar Vale, me he llevado todo Me he a blindar. No sé qué pasa ahí, suena lo que sea. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que lo podemos ir, chavales! ¡Un nuestra nueva nave! No sé si tendré combustible, motores de pulso o algo. La estación espacial está por ahí. La puedo llamar, creo, ¿no? Esta no, que podía llamar a la anomalía y al carguero. Ahí está. ir para allá, ¿eh? Vamos a poner ahí un poquito así, ¿no? <ríe> ¡Qué guapa está esta nave, chavales! No tengo, eh, Motor de pulso Tenemos otra que tenemos motor de pulso también Guay, qué bien la he reparado, tío Ya que me la encontré, ¿vale? Bueno, ahora me pide que la convierta en chatarra No sé yo, tío <risa> Ahora que estaba yo ahí <risa> Intentando arreglarla Pero bueno Ya no encontraremos otra <risa> ¿Canes? Sí. Perfecto. Sí. de la estación espacial, no al planeta, ¿eh? Viendo que me está, pero bueno. Adiós. Oh, no quiero pirata. No quiero pirata. Déjame ahora de pirata. de Para comercio No quiero, déjame he pesado Que no quiero comerciar el pesadito el comerciante Que no quiero Dame, no pesado Vamos viene el pirata Ya me he cargado una foto Cuidado Cuidado Ahí Me ha costado Pero estamos, ocho, vale Ya, ya, me dice Lo de O lo del escudo Vale, ahora ves cómo convierto esto en chatarra Yo no tengo ni idea Yo que tenía hasta la estación espacial Vamos Igual la alarma Vale, todavía me está marcando el pirata Por ahí Sí Pirata Vale bueno. Qué guapa está Mi nave esta que me he encontrado ¿eh? Está muy chula también Venga, vamos a ver ¿Qué hacemos con esta? Es que no sé A ver Necesito terminar de equipamiento De naves Terminar de equipamiento De naves Vale, vale A ver si la encuentro Terminar de equipamiento De naves Si sí, aquí Venga, al otro lado Creo que es aquí No En el otro lado Vamos para enfrente. Ah, sí, me lo marca allí, ¿no? ¿O qué? El equipamiento de la nave, míralo. Me lo marca. Qué low. Venga, vamos para allá. Me quedan 22 horitas para seguir completando logros de esto antes que se acabe la expedición, ¿vale? <ríe> a ver, ¿tú qué tienes? ¿Espacio de esos traje? Ya, a ver si tienes. Venga, pues para mí. Ahí, necesitamos mucho espacio 80.000 unidades, venga 16 millones Ok Esto debéis de hacerlo siempre que visitáis una nueva estación espacial Vamos a lo que vamos Equipamiento de la nave Lo malo era lo que os decía Vamos a ver Esta es mi nave Que La estaba arreglando, tío Me he puesto mi cañón Mi armadura Me faltaba el escudo, vale lo iba a arreglar próximamente, pero bueno. Me dice que lo convierta en chatarra. El daño hidráulico. Pff, vendría muy bien esta nave, ¿vale? Pero bueno. Que no sé, tío, es que tiene un montón de cosas por arreglar. <risa> vale. Dios, me la han reventado. Bueno, es que estaba reventado. Pues nada, pues vamos a tratar de... No tiene espacio. Vamos a tratar de convertirla en chatarra. A ver. A seguir el logro Aquí, recuperar chatarra ¿Vale? o venga Al lío Esta es la primera vez que lo hago, ¿vale? Todo el cargamento se destruirá o pues bueno, a ver, no tengo cargamento dentro de la nave A menos no espero Pues venga lo tenemos Dona de recuperación desplegado La nave iniciador Será procesada de inmediato Para obtener chatarra Los componentes recuperados Se añadirán al exotraje del cliente De forma automática Ah, pues guay Cocina nanocable Bueno Me ha dado eh. Muy bien eh. Logro completado Reciclaje Se ha procesado una nave Como recuperación Genial Fase de expedición completada. Número 8, Redus. Fase 4. ¡Wow! Personalización de la capa de comandante y todo. Qué bueno. Vamos para allá. Aquí recogemos reciclaje. Nada bastante bien, la 4, eh. He pegado cañita ahí. Ayer fuera de cámara y tal. Más el vídeo que subí. Ea, genial, tío. Artilugio, módulo de propulsores de lanzamiento. Bueno, bueno, bueno. Aquí de reparación cuánto? Cinco, buenos son Vale Ok Vitalidad, ¿no? Ahora esta Venga, capa de comandante de la flota Más 1800 de mercurio Ojo ahí Para Para hacernos la capilla La capita Está muy bien el juego, ¿eh? Va a avanzando ahí Hasta que nos hagamos comandante Y toda la pesca Guau wow. Genial ya Pues la fase 4 ya completada, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Mandolero. Es la última entrada del registro de la nave. Pues vamos a por ella. Sin más dilación, chicos y chicas. Vale, tenemos que volver a. a nuestro carguero. Registro 5, horizontes. Venga, vamos. A ver, tengo todavía ahí para recoger. Esto del transbordador, no me no ojo es que tengo un montón de cosas, ¿vale? Excavar carga valiosa Pero voy a lo que voy, voy a esta y ya está Leer el registro de la nave, tenemos que irnos al carguero De acuerdo, y a otro sistema instalar no miusco <ríe> Pues hay que nos vamos Tenemos todas las tiendas y todo Que me gustaría, pero es que Si no, no hacemos los logros Cuidado el trajes. Yo creo muy bien Tengo ahí mi nave también Que me han dejado el GEC Martillo de GEC Debería hablar con todo esto Pero Mucho tiempo Y no lo tenemos Vamos a encontrar el reloj Venga Vámonos, supongo Al carguero ¿Qué pasa? ¿No hay sistema de propulsión? ¿Ah? ¿No? Los ¿No pasa aquí? Venga Ya estamos Qué pesado los piratas estos, tío a mí, hombre Aquí aquí, tío? A mi nave Piratilla que se acerca, pero yo voy a intentar pasar de Si no, no avanzamos en la historia Cuidado, no te he hecho que Vale Lo que he visto luego, muchas naves de estas también nos ayudan, ¿eh? ahí oh, batallando contra los centinelas y todo... ...tengo ahí al pirata... ...pero ahí, bien, bien, bien... ...pero no buguearme, digo... ...porque hay que tener mucho cuidado... ...que aquí en el carguero se buguea, eh... ...como te estén atacando... ...y te choque contra el carguero o algo... ...venga, mi nave principal... ...carguero tempranillo... ...ahí vamos... ...vale... ...ha dicho que hable con el... ...bueno, tenemos que viajar a otro sistema solar... ...eso lo primero... ...pues nada... ...a coger la vista de curvatura... Este de aquí Y allá que nos vamos ¿A dónde nos musco? Oh, vamos, vámonos Ah, un momentillo, un momentillo, a ver si ha llegado ya Ahora voy, ahora voy Se ver si ha llegado mi expedición, tío ¿Qué pasa, amigo? ¿Ha llegado ya la expedición o qué pasa? Estamos puestos de mando de la flota Están ocupados Vale, vale Vamos a crear otro puesto Mando transferición Va, si encuentro el puesto de mando Aquí ¿Tenemos? Sí Vale A ver dónde lo construyo Otro puesto de mando Aquí tengo ya esto lleno de espacios, chavales Si sí debería de coger algún pasillo más Aquí, aquí lo voy a poner, el puesto de mando Venga puesto de mando de flotar claro que siempre venga, construido ok ahora no me digas que no hay puesto de mando, eh vamos a lo que vamos grabamos otra vez venga, guardamos partida aunque va guardando también, pero bueno perfecto vamos a ver aquí nuestro teniente navegador futado. Venga, ¿cuál va a trazar unas expedición. ¿eh? Perfecto. Pues lanza ahí. Nos falta una. A ver cuál podemos hacer. Esta es la que estaba haciendo. Me pone 32 minutos, pero vamos, lleva ya como dos días haciéndola. De acuerdo. Vamos a ver. 19. Expedición equilibrada. Yo creo que esta Vamos a ver ¿Tenemos nave o...? No tengo nave. Solo tengo esta No puedo enviarle, tío Necesitamos otro carguero o algo Lástima, macho <coughs> Entonces No puedo equiparle los drones porque no he construido ninguno Y aquí tendríamos que meterle una nave Que no tengo Otro carguero, yo que sé Que no tenemos ¿De acuerdo? Bueno. Podría hacer eso. A la expedición. Pues nos vamos, ¿no? Hemos dicho que íbamos... A lo que hace ese. Vamos a la curvatura. Vale. Y rumbo a la expedición. Vámonos. Ese no es. Este Los muscos. Vamos para allá Recuerdo que este es nuestro último registro de esto Que puede estar muy bien Madre mía, como viajamos con nuestro carguero Haría bien hacerse con otro, yo que sé Estamos aquí ya Vale, ahora hablamos con el comandante A ver qué nos encontramos Perfecto 1462 años luz recorrido No está mal, ¿eh? Ok Comandante Hola, amigo Ahora sí, ¿no? Vale Hacemos el registro de la nave Ahí está, hemos llegado al mismo sistema Seguimos viajando, seguimos buscando Hay infinitos mundos, pero ninguno es un verdadero hogar Estamos dispersados, pero no nos han destruido Los otros están ahí, en algún lugar Cada salto, cada escaneo, cada señal analizada Las posibilidades son bajas, pero no son cero ¡Oh, muy bien! ¡Logro ¡No, completado! Registro 5 horizontes Guay Vamos, expedición. Recogemos recompensa. Repetidor del mundo natal, antimateria, hiperturbo recuperada, melaja, pintura. Muy bien. Ahí lo tenemos. Repetidor del mundo natal. Ojo, un montón de antimateria también. Mejora de hiperturbo recuperada. Bueno, bueno, bueno, bueno. Eso nos viene muy bien, ¿eh? Voy a ver, voy a ver. Voy a ver estas tecnologías que me han dado Uf, La nave la tengo ya barrota, chavales Y tengo tengo que averiguar esto, el deuterio y el cadmio Que no sé cómo conseguirlo Todavía me, me falta por, por reparar esto Es una pena haberlo podido reparar todavía Bueno, vamos Tengo más cositas que la más lo de propulsor Propulsor pues de lanzamiento de la nave Buah, Esto nos viene Lo de movimiento ver bueno, si sí tengo sitio Tirogio esculpido Una pieza única en su género Ojo de comercio, gran valor, eh Vale es Para vender No tengo sitio Escopio infalible, No tengo sitio, chavales Damos sitio para instalarlo en la nave Y como tiene muy poca tecnología eh, La primera que nos dieron Pues no puedo instalar más Bueno, pues A guardar, supongo A ver, a acumular quiero no, pero debería de tener Otro carguero dado Si ¿Sí, no Supongo, sí, sí A ver Aquí. Referencia rápida Al carguero, pero me debería de poner otro carguero Más, más espacio, que tenemos ahí más Vale Y de reparación, esto nos viene muy bien Esto lo voy a utilizar ya, eh En mi nave, ¿eh? Aquí, vamos a reparar esto, pero ya Con deuterio y cadmio Venga, aplicar aquí de reparación Perfecto, que lo he aprendido ya también y arreglamos tenemos el panel de, de electrones extremo reparado que ya era ahora vale muy bien estaría bien instalarle más tecnología lo que pasa es que no tengo más espacio es lo malo bueno poquito a poco vale <ríe> aquí nuestra multi herramienta el manipulador de terreno está un poquito bajo lo podemos cargar Silicato mismo tecnología recargada. Claro que sí, hombre Nos Falta tecnología ahí para la Tenemos ahí cuatro espacios Venga A ver, esto que... Con mi kit de reparación lo voy a arreglar Pero ya, ¿eh? Lo tengo ahí también para instalar El núcleo de curvatura Me dieron uno O lo hice yo Toma Este qué pasa no me deja Reparar Claro uh -huh. Vale, vale No, no, es que claro, esto no es reparar Esto es que hay que Poner la tecnología, sí o sí Buah, el cambio Un ordenador... Lo mismo me lo puedo hacer o algo, yo que sé Carguero, ¿no? estar está el que, el que tenemos? No sé dónde está Es un follón buscar los productos Aquí, ordenador cuántico Que no lo encontraba Vamos hago otro Vale, tendré otro por ahí Pero como no lo veo <risa> Vamos a ver Dos ordenadores que Me faltaría el cambio Eso estaría bien Saber cómo hacerlo, ¿vale? Pero bueno, muy bien, yo creo Vamos a ver hasta esta Módulo de movimiento y tal ver, vale, eso traje Solo tengo un espacio no sé si me interesa ese o no, tío Ve Ah, cuántas cosas tengo Lo de motor de pulso de la nave No voy a poder No voy a poder Motor de pulso de la nave, nada <ríe> Pues nada Carguero, dime que tiene más sitio Hombre, tienes que tener más Digo yo, ahí No raro, tío a ver, a ver, tamaño de la acumulación no, El claro, objetivo es rápido ah, vale pero no es lo que quiero, eh a ver, un momento pero si tengo dos dos contenedores a ver no, no rápida. Ah, tío, me sigue diciendo que no. Ay. Debería de pasar. El contenedor. Ah, vale. A ver. Contenedor. Vale, vale, vale. Ok, eso es lo que me. Vale, vale. No tengo los dos contenedores vacíos. Ok. <ríe> Debería de. Buah, es que llevo un montón de cosas, chavales. <risa> todo lo que voy por ahí Farbeando, de todo, ¿vale? El percúmulo de tritio que me la ha pedido también para construcción. Por eso lo he guardado. Se usa para mejora, ¿vale? Para analizar, pero se usa para mejora. Por eso lo he guardado. Vale, vale. Y tenemos el otro contenedor, eso sí. Y el de esto de aquí. A ver. Diferencia rápida. No es lo que quiero Nada de ese traje No A ver Vamos a ir a acumular Claro Vale Pues nada Vamos a ir a acumular Y vamos pasando todas estas cositas por aquí Cuando pueda instalarlas, pues las instalaré y Mientras voy a ir quitando cosas Yo que sé Aquí, por aquí Ya <risa> averigué el fandango Tengo un montón de cosas Morditas, el inestable, Odesita Bola de gravitino Bueno, bueno, un montón de cosas Parafinio, que debería también de De pasarlo a No sé, a dónde, A la nave, al carguero, no lo no sé A eso, traje Vale El aronio también El nuevo Saco de vísceras que están procesados de nutrientes para generar productos comestibles. Bueno, ya veis. Con calma, yo que sé. Ahí el mamparo este. <risa> Vamos a ir pasando cosas para allá. Porque si no, luego no puedo pasar cosas aquí. Estaría bien que me dejara pasarlo todo. El tiro. Bueno, para hacer un poco de espacio en el inventario, ¿vale? Repetidor del mundo natal. ¡Ojo, ojo! Intentar conectar. Esto, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Referencia rápida a ah, mesotraje. Vamos a ver, acumular. Sal de nitrógeno. Seguramente me la pedirá, pero. Vale, todas las pringas estas y todo, tío. No sé qué hacer porque en el otro me parece en la nave que creo también Que tengo pringue de este Nave Ahí Voy a intentar, vale Calabaza de cueva Esto no sé si es para cultivar o algo Debemos echar esa mano en la naturaleza que ya lo he hecho Resistente a la domesticación, no se conocen cultivos cultivables. Bueno, sí. ya veremos. Parafinio del carguero. También tiene parafinio. No sé si me lo pase a mí. Sí. Geoda. <coughs> me hice de analizarla. Sí, o venderla. Pues esta la analizamos. No sé lo que me habrá dado. Módulo de protección. Submarina, vale, que ya tenemos uno instalado. De momento no. Referencia rápida. No. Sí, éramos. Vamos a ver acumular. Vale. Al contenedor. Que va por aquí. Tú. Ahí. Tú. Aquí. Tú. Ahí. Pelita. <ríe> Vamos a ver Cuántas cosas, chavales El vidrio también tenemos Buah. ¿Dónde lo pasa? Dice que estoy topetado <coughs> Otro material, creo para De construcción Esto no se lo puedo llevar Carguero, no Esto para eso traje ¿eh? Que esto no lo pide Bola de gravitinio <coughs> Perdón Aquí no Va Ahí está taqueada Este que es combustible para fragata, vale, lo dejo ahí Y el módulo, pues, me, eh, el bulbo de médula, pues me lo paso también a, al contenedor, ¿vale? Ahí, por lo menos tenemos contenedores en, en el carguero Tenemos dos Muy bien <ríe> Muy bien, dice Y llevo el traje eh, que madre mía, que, que esto no, no, no hay quien Dios comercio... ¿Qué hago yo con esto, tío? el gel, producto agrícola este... Carguero, ¿no? Me imagino... Tío, ¿qué es? Aquí, ¿no? Ese es, ¿no? Sí... Ven... Cobina de nanocables, tío. Solo sirve como chatarra para venderla a una terminal de contacto de comercio vale vale para vender Iría de ponerme cositas para vender aquí abajo vale que sepamos lo que vender este también era para vender de gran valor este emitido no hemos emitido no tengo ni idea ¿eh? El polvo de ferrita me ha dado buah chaval esto, no, el percúmulo teníamos ahí, ¿eh? Pedía para lo que sea, tío. Que tengo un montón de cosas. Esto me lo pedía también la cámara de amenio, pero no recuerdo para qué. Si hemos reparado con el, con el cableado, esto sí nos viene muy bien y necesito más. Aclaro. Dios, cuántas cosas. Estoy un poquito agobiado. Tanta cosa y tanto cable y tanta historia. Vale Vale, esto de la nave Es que tengo que hacerle hueco también a la nave Si no Puño Yo para mí que teníamos puño Por algún lado Vale aquí que se va a venir Es que cantidad de objetos tengo, por Dios Esto es una cosa mala Habrá que poner un cofre en la base o algo Porque vaya tela Uf, es impresionante, mirar brillante, tío Vender en terminales comerciales O oh, descomponer ¿sí? Ya que sé que me ha dado Bueno montón de cositas que tenemos, vale Adiosita también. Que farme, eh. Ok. Ah, datos recuperados. No viene muy bien. A ver todas estas cositas que. Fragmento de cristal. Y esto lo voy a analizar, sí. Me dé lo que quiera. La polifibra esta que no sé para qué. Construcción, fabricación y comercio. A ver, que Ya lo pasaremos. Este no sé para qué. Tiene el dispositivo y seleccione emisión para comenzar el proceso de localización ah. Ahora un hipercúmulo de tritio, no sé, de hidrono Creo que es para que me dé cosas, no lo sé O sea, vale <risa> Está guapo Ahí está mi otra aquí El identificador de señal, la pondré aquí junto a este El uranio bueno, era para recargar la nave y tal Ven. Pienso yo Yo qué sé Chaval Si con tantos objetos Esto es, es... tu grasa de hidrógeno Me da aquí uno ¿Por qué quiero yo grasa, tío? Ahora mismo Ana Arqueguero Cámara de dominio Ven, arqueguero Cobre si me viene bien Para finio este Platino ¡Ojo! Ampliación del espacio de la multierramenta, tío Del estante de mejora de multierramenta de la estación espacial ¡Ojo! Eso está muy bien, tío Pienso para criaturas, para domarla. Trato de sodio, tenemos poquito Aquí la munición de mi... de mi arma Y un montón de materiales que tengo arriba Pues, pocos objetos, la verdad Objeto y de reparación a la nave. Marcaquero. Un no voy a reparar. Miradores subatómicos. Vender en terminales comerciales. O venga, aquí para vender ahí abajo, ¿vale? Todo lo que vaya a vender ahí abajo. Platino, muy rico. Tenemos poco, pero bueno. Me lo pedía, ¿eh? Me lo pedía para lo que sea. No recuerdo qué. herramienta tiene que ser la estación espacial. Pues bueno, pues más o menos iría por ahí. Yo que sé. Vale. A huequecillo y tal. El cobre por aquí, mismamente. Y algo de espacio hemos ganado. Pues nada. Voy a ver mi plantación. Que tengo el guante NBQ. Un momentillo, chavales. Miren cómo pasa el tiempo. En el espacio. Solo tengo que encontrar mi. Enteredor 7 A ver, mis plantitas estaban aquí, ¿no? Estas rojitas no, no las veo. <ríe> allí, allí, allí, allí, A ver, mi guante. O esto. su traje. Tengo equipado, ¿no? Ah, Un bien, ¿no? No puedo recoger. Flor de, de tripa. Oh, va. Me da exceso. Estas las he plantado yo, ¿vale? Son las únicas que me he hacer Mira Pues de momento, ¿vale? Ahí Para que oscarte carbono es de aquí Pero bueno Deben plantar otro tipo de planta ahí o lo que sea Son planetaria Buah, cuántas cosas tenemos, chavales Aquí okay. Seis planetas tenemos aquí Muy bien Podríamos hacer algo también. Imagínate. Ahí enfrente. <ríe> ya Y registro. Vale, esto es como nuestra tienda. Esto es lo que yo decía. Bota de cometa. Esto es nuevo, creo, tío. <ríe> Materiales avanzados, pero claro. Fico de mejora de su traje, tío. Buah, chavales. Bueno, bueno. Dato de navegación codificado. Eso hay que comprarlo, supongo yo, tío. Podemos comprar más. Lanzamiento, microprocesadores, plamen estable, para cada metal. Plata, la plata, la voy a comprar toda, tío. Vale. Ferrita pura, bueno, tengo. Así que... A ver lo que podemos vender. Tenía yo ahí... Aquí. Artilugio. Vale, no es que me den mucho... Bueno, me dan dos millones, ¿vale? Prefiero aquí con el tanto por ciento Que no lo tenemos ya al cero, cero Pero lo vendo Ya ves ¿Qué más? ¿Qué más era lo que íbamos A vender? Reguladores subatómicos Se sirve como chatarra para venderlo en terminal de comercio Perfecto, perfecto Me da un poquito menos, pero bueno Ok, y este no, este lo acabamos de comprar Creo que tenía algo para vender más, eh que tenía algo más no, no, este no es tenemos que mejorar nosotros bueno, no lo veo pero bueno, no me importa porque llevo tarta infinio, munición de proyectil bobina puede ser sí esta es el componente solo sirve como chatarra para venderla en una terminal de comercio vale 32 bobinas de estas, de cable Eh, bueno, nada. A venderla. Dinerito, eh. Vale. Ya, pues muy bien. Esta estación de comercio. Una de vale, esos trajes. Activar el gráfico de mesura de esos Eso quiero yo. Activarlo. Venga, trazamos un rumbo, ¿vale? A expulsión detectado. Abrigua, ¿vale? Donde me lo ha mandado Aquí tenemos El núcleo de extractor Bueno, esto va lentito, ¿vale? Pero nos da un montón de materiales ¿De acuerdo? Así que está muy bien El extractor galáctico este Ya ¿por qué íbamos? Que ya se me ha olvidado ¿Qué estamos buscando? A ver A mí se me ha olvidado ya minería grande Estaría bien Hacer algo aquí Mira, tengo seno. Vale, ahora sí me sale aquí Inventario del contenedor 75 ranuras libres Ok Y aquí es donde teníamos que hacer El cambio ese o lo que sea Pero no sé con qué hacer Con qué material Hasta que no lo averigüe Pues no puedo ¿Qué iba a hacer yo? No sé Un montón de, de cosas que estamos haciendo tenemos que ir a este, ¿no? Y darnos ya de pego. Era el último punto de encuentro. Vale. Así que. Vamos para allá. Si salgo de aquí de. De mi laberinto. Creado por mí. Vale. Y tengo tal teletransportador y todo, ¿eh, chavales? Esto no me acuerdo qué era Ah, mira viendo un derrame, me dice este ¿Qué hace ahí, hombre? <ríe> pues nada, ahí Arreglando sus cosillas Esto va a... Parece lo de la sonave y tal No sé Está guapo Para traer el material, creo O algo eso Ah, mira, ahí tenemos el punto de encuentro, ¿eh? Aquí ya para nuestra nave Vale, estos dos lo puse juntos bien Ok, hola amigo Este otro que tenemos contratado aquí, a ver A ver si puedo contratar a más gente Y esto me gustaría Meterle ahí Habrá que ir con No lo veo, para que le dé Energía, ¿vale? No sé, tío, este porque está aquí la caja de luz Si no me funciona No lo veo claro. Debería de todo funcionar, ¿no? A conectarlo a algún tipo de pared. No sé, tío. no. Yo quiero. Editar piezas colocadas, ¿vale? Esta acá de luz. ¿Qué hago con ella? Moverla. Eh, intentar conectarla. Que no sé. A ver. No. Eh, vaya, pero no. Eh, editar Lo mismo la borro y ya está A ver, Que a veces se enciende Pero claro Este no sé yo dónde va enchufado, tío Algún tipo de, de generador debe de ir enchufado Pero no sé dónde Lo da por aquí Para ver si me da luz Pero no No enchufa <ríe> Por lo menos yo no soy capaz de... de enchufarlo. Se queda ahí, pero no. Debería poner los cables. Más fácil poner una luz de esta o algo, tío. En serio, yo creo que es más fácil. Para encontrar la salida, ¿vale? No, aquí Y esta labor Borrar, le da Vale ¿Esta alumbra o qué pasa? Luz No alumbra, que lo mismo la ha puesto para revés para, para, para el hombre, para el otro lado vale. Madre mía ¡Qué hombre! Vamos otra vez Estamos y no, no, que la ha duplicado, no me fastidia. <ríe> nope. eh, yo quiero moverla, tío, de lado, y no sé cómo, y pieza recogida. Ah. Este tiene otro de ese... Ah, ahora sí si la puedo girar Vale Ahora... Eh, tranquilo, amigo A ver si lo hemos puesto ya bien Creo que sí Ahora donde esté esto Vale, la luz de donde tenemos que venir aquí <ríe> Madre mía, qué lío Venga, grabamos Tema de encuentro de expedición, venga, tenemos que encontrar na nuestra nave <risa> Hasta luego chavales Cuidarme bien el carguero, eh Ahí tengo mi nave Venga Y vamos para El tema este Creo que es el último punto de encuentro Y ya más perdido ya Aquí tenemos la estación ¿La anomalía o qué? Ah, estación espacial Venga, vamos al. No si lo veo. Me lo bueno, paso. Para, para. Me estás contando, tío. Que está dentro de la nave. El último punto de encuentro. No lo entiendo. Esto ya. Está ahí un poquillo fastidiando. Dice ahí. Vale, es que lo mismo. Vale. Ahí. Estaba nuestro carguero delante. Acuerdo. Vamos para allá, ¿eh? Punto de encuentro. Marcamos Tres semanas, siempre. Sí, hombre Vámonos No, le Ahí, un minutillo Me de cactus, cobre, pirita y sal Ok A ver, salto para interceptarla Que no, que no, déjame ya ¿Eh? Es cosa de señor superviviente Bueno Qué pesado Esto, ¿Esto que será ahora, tío? No, ah, la de esta el Comunicador Vale están comunicando con nosotros La señal me ha llevado a esta enorme nave Una balsa salvavidas interestelar Que se aleja lentamente del cataclismo que consumió en su planeta natal No hemos chocado, eh nos hemos chocado ahí del tiro Intento de contacto, no hay respuesta Paso de un canal a otro Buscando alguna señal de vida Realmente una señal es la estática La gravedad nos dividió Y la gravedad nos reunirá Hay un camino Ok un momentito. Bueno, seguimos por aquí con la balsa salvavidas El mensaje se repite en bucle Esta fue su transmisión final Junto a las palabras, el mensaje parece contener planes para algún tipo de tecnología Todas estas cositas nos van dando tecnología y tal, ¿vale? Van dando planos, no son planes, son planos, ¿vale? Ahí, ahí está mal traducido no lo hemos recuperado. Vamos allá, nuestro planitos No sé cuál fue el destino de esta balsa salvavidas ¿Cuánto tiempo duró o cómo de lejos llegaron? O sea lo que sea este dispositivo, era su antorcha Su faro, lo que los mantenía En marcha, ¿de acuerdo? Pues a <ríe> Tenemos que probar a las d Porque madre mía, ahí como nos envenenan Y como morimos Si le pegamos también el rollo Lo que pasa es que ahora estoy muy viciado con este Y bueno, vamos ¿Qué? No estoy seguro de qué decirle a la tripulación bueno, otro logro, reencuentro con los perdidos ¡Perfecto! Este ha sido sin... Sin buscarlo Venga, motor de singularidad Motor de propulsión de agujero de gusano ¡Madre mía, chavales! <ríe> bueno, bueno, esto es el futuro Esto es el futuro ya el Agujero de gusano Una pieza inestable Y altamente experimental Tecnología de hiperturbo de carguero Este dispositivo de gravedad extrema genera un agujero de gusano en lo profundo del núcleo del reactor del carguero Invirtiendo toda la nave y transportándola por todo el universo Un juego podemos viajar a cualquier lugar del universo Habla con el comandante del carguero para activar la unidad Advertencia, el destino no es controlable Ya, ya Quitamos el hipernúcleo Vale, que lo he gastado Instale de sulfuro que tenemos dos detrás Podría coger ahí en... Algún un planeta acuático o algo ¿Vale? Pues muy bien, oye <ríe> Ahí la tenemos Hay que fabricarlo, ¿vale? El cristal de sulfuro alrededor de la respiradera Y final cobalto ionizado Ok Una recompensa Disponible Recuerda tu recompensa a la página de expedición Ahí que la damos, ¿vale? Ya, genial Cero de sueño profundo Establecer contacto Bien la nota del motor de singularidad Ya ves, chavales Poca broma Buah, no sé si alguien habrá conseguido hacerse con esto Imagino que sí Hay que fabricarlo ahora, me dice Sí, sí el último punto de encuentro eso es lo que quiero vale realizar un lanzamiento de gravedad vale eso es con el motor de singularidad luego ampliar la flota que es lo que quiero también cinco fragatas a ¿vale? ver buah eso tiene que ser la leche no sé cómo voy haciendo con las más fragatas imagino que será hablando con la peña o no sé no sé vale ya veremos <coughs> perdón vamos a ver el punto de encuentro 5 que es el que estamos vale Así que, a ver si no deja la balsa esta Se queda aquí Creo que no hemos chocado con ella Un poco A ver Cuidado, nos podemos ahí y se queda, ¿no? A ver si encuentro Que no sé, me está señalando ahí ¿Qué dice? Bueno, a partir de guardar Se convertirá al modo normal cuando acabe la expedición ¿Vale? Quedan 21 horas Estoy ahí tratando también Oh Dios, que viene unos chungos Vámonos. Vámonos, que ven las piratillas. Hombre. Qué guay, qué guay está. La musiquilla y todo. Para viajar por el espacio. Me pondría un poquito de ella, Michelle, ya. Quizá. O David Wowie también tiene un temazo ahí para el espacio. Incluso la, la, la versión de Meclan. Que me gusta mucho también. Del cowboy espacial. He visto una luz... No, no, no. Ya no me acuerdo. Capada en el tiempo. No, así no era. He visto una luz... Na, na, na, na. La estrella de Orión. Algo así era. Yo me la sabía esa antes, está muy chula Es un tema Venga, nos quedan 10 segundillos Se nota que para cantante no iba que Yo en mis tiempos, mozo Estaba aquí El coro del colegio y todo ¡Que me estrello, que me estrello! Ese no, vamos para allá, déjate de rayo Estando las la atmósfera, por ahí teníamos otra señal, ¿vale? Pero yo voy a por este El puntito de encuentro, ¿vale? Que es lo que necesitamos nosotros que ahora habrás tú para encontrarlo. Me va a pasar igual que antes. Aquí en el agua, pero bueno. Como tengo mi nautilo, podría manejar también el otro, el bandido que tengo, tío. Hay otra señal por ahí, pero. Venga, no me avisas tanto y dame. Aquí Creo que voy a aparcar por ahí, ¿vale? Porque Vamos a aterrizar la nave, no sé, por aquí No lo veo yo, ¿eh? No hay ningún punto Ciencia de comunicación Vale Qué chula está la musiquita No me digáis que no, chavales ¡Buah! ¡Chis! Qué pasada, tío lo que no me gusta, mira, extractor de, de cobre. Tienes su base, me salen muchas indicaciones. Podría borrar alguna, algún tipo de. Mira, aquí tenemos reglita Porque ya hemos perdido el temario este, ¿vale? Aquí no voy a poder aparcar. Esto no tiene pinta. Sí, sí, deja, deja, deja. Va o sea, que no, ¿no? Ya me parecía a mí. Por aquí tiene que haber algo, ¿vale? A ver Tenemos que aparcar Por eso decía De aparcar ahí Porque otra cosa A ver Estaría bien una islita De esta o algo Pero No parece, ¿eh? Ahí Que no vaya a dejar Y aquí igual Desaparece, tío La isla Parece que sí, luego es que no. chis Sí, ya sé que tengo que llegar al puente de encuentro. Como no encuentre una isla, ahora. A ver cómo aparco. ¿Cómo aterrizamos. A ver, no. A ver ahí, tío. A ver un minuto. La islita esta desaparece. parece que, que puede aterrizar y luego es que no. Bueno. Vamos Ya decía que esto no es tan fácil. Vamos a ver Mira ahí como ha caído un meteorito, ¿no? O algo a ver si me lo marca Yo voy a aterrizar aquí No saco mi nautil y me voy para allá Si no, con la nave no podemos hacer nada No podemos aterrizar ni nada Ahí lluvia de meteorito Voy a poner la nave Mirando para Ultra base submarina Mirando para el temario, ¿vale? Donde queremos ir Nosotros te parquete, parquete te. Ahí ¡Perfecto! ¿Cómo aterrizamos ya! 12 minutos me dice El punto de encuentro ubicación aproximada Me gustaría señalarla o algo Yo que sé Luego me dejo por ahí la baliza perdida, Pero bueno Venga Aquí seguramente pues ¿Cómo andamos de, de, de hidrógeno? Ese? Está el lanzarrayo y está el láser Guau, como va a mirarse ya, eh, chavales Yo que podía instalar más cosas, no sé Ya no me acuerdo ah, hace mucho frío A ver si no cogemos el Nautilus, ¿vale? Menos más que tengo esta para el frío, ¿no? Pienso yo, espero Bueno, vamos a ver ¿Qué Tenemos por aquí lo que podemos utilizar y lo que no Ficada de señal estaría bien, ¿vale? Este filtro de aire. Es que con la refinería tenemos que hacer muchos experimentos todavía para seguir metiéndole cositas, ¿vale? El oro me gusta que esté con la plata. Seguramente el oro lo tenga la nave. Seguramente el cobre también lo necesitamos. Pues estas dos cositas, a ver el repetidor, a ver qué me hace. Vale, <ríe> otra vez medio cosa, no sé si hará algo. Ni idea lo que hace el repetidor. Bueno, pues vamos a poner. Ah, mira, a ver. No sé, no sé si me ha dado algo o no, no lo veo. Vamos a poner este, ¿vale? Intensificador de señal. Vamos a bajar. Lo coloco aquí un poquito más. Acá. ¿Esto que es el otro me identificado? No. Eh, cuidado con la plantita. Eh. A mí no me vayas a comer. Aquí para comer un montón de polvo de ferrita, ¿vale? Siempre hago esto. Eh, amiguete. Amiguito ahí. Saco zumbante. No me acuerdo este lo que hacía. Este que. La almeja. Otra almeja ahí, debajo. Y parece que hay una base o algo. Bueno, no veo gran cosa, Estructura ¿eh? orgánica subterránea. Poca leche. Depósito de sal. Bueno, estaría bien. <coughs> Flora peligrosa. Gita las estaciones de comunicación. Hay un montón y tal. Venga, vamos a sacar ya la intensificadora señal. Ok. Aquí mismo. Vale. Y lo ponemos en funcionamiento. A ver lo que nos busca. Ah, ya se ha marcado, tío. Jop. Pues ya lo tengo marcado por ahí. Por lo que sea. Así que bueno, pues la recojo. Y ahora pues No quiere Ahora las pongo ahí abajo Este que era para la herramienta Que no puedo Estación de espacio, vale, pero eso era Si sí, es una estación de espacio Aquí no, por eso la llevo en lo alto Vale Creo que tengo más cositas por ahí Por investigar Vamos a ver Si no me equivoco Y si no, pues nada Nudo lío Yo creo que nada lo Seguro que necesito El cableado este Pero bueno Ok Mira, mira, mira Podemos cogernos cositas y todo Yo sé que si me había dado algo No sé Pero bueno Será eso. Un amparo de carga. Tenemos dos más Y este módulo de fragata, vale, vale. Ok. Bueno, pues seguimos ahí. Tenemos todavía espacio para llenar. Vamos a sacar el Nautilus y nos vamos para allá, ¿no? Otra cosa. ¿Viene el frío o qué? Caer Dios. Mientras no me ataquen El otro día me atacaron aquí Estando en el suelo Venían unos piratas Estando en la nave Me Nos atacaron tuve que defenderme <ríe> Pues venga, vamos para allá, ¿vale? Ubicación aproximada, ya, veis El hidrógeno ¿Tú qué, amigo? Una plantita Ok la no me ataque Vamos bien Vamos a ver. llamar Aquí tenemos nuestro Nautilo Ahí que va Y Nautilo para allá como un jaspe A ver pues Ya lo tengo más potente ¿eh? Uy, cómo como va, eh Nautilo Tengo rayito necesito saber Ah, que tenemos el rayo este, qué guay eh, vale, no puedo identificarlo. Pero bueno, ahí que le doy. Con mi láser. Vale, vamos con el láser ahí. Bueno, bueno, bueno, bueno, cáselo Cuidado, cuidado. Tenemos que ponernos ahí en dirección. Apuntar, vale. Y no va dando cositas. Mira, qué gracioso esto. Ahora sí mola esto. ¿Para disparar? No sé cuál es disparar, eh. No sé cuál es. Sube, sube, que nos llamo Dolero. Ahí vamos Tres minutillos Venga, tampoco es tanto Tengo hasta el láser Ay, lo que he disparado Donde la mejita, ¿vale? Nosotros lo que queremos es el punto de encuentro Ahí eso sí, no creo Ay. Bueno, momento, a va a ser el sulfuro esto que necesitamos Calde el sulfuro, ¿no? Sí, sí, vamos para allá. Me va a dar la calor, pero bueno. Que me da la calor, que me da la calor, que me da la calor, que me da la calor, que me da la calor, que me da la calor. Tiene que haber otro por ahí. ¡Démelo, dámelo, dámelo! Vámonos, vámonos, vámonos, que explota. explota! Explota, explota, explota, explota. Bien, tenemos tres cristalillos mamá. Eso está muy bien. Tengo ahí por ahí. Malmejita. Estaría muy bien cogerla investigando un poquillo que okay, nunca viene mal ok eh Te vi, ¿Te vi pero no apareces ahí ha aparecido y son azmoe, mira un acuático parece eh la <ríe> culebrilla eh, no, que viene y me ataca este que acechador silencioso dieta de sangre ojo eh <ríe> Ojo ese, si no la atacamos no pasa nada Los puso los animales para que si no la atacáramos Que no nos atacaran Si no Ya lo que me faltaba Hola amigo Ahí tenemos unos 83 metros A no ver sé si puedo Llegar hasta él ¿Dónde está? 57 Está por aquí ¿Dónde estás, tío? Yorgo corre escondido ahí que te caste, hombre yo soy un peito chico bueno, pues lo tenemos, el pececillo vamos a, a ti, cafo o nautilus vamos, vamos, vamos Nautilus. hay que recuperemos si no así que un poquillo bugueado nos movemos y nos teletransportamos de nuevo Voy a recargar un poco de oxígeno, ¿vale? Aquí que lo tenemos muy bajo. Venga. Tengo 10 de soporte vital, así que muy bien. Perfecto. Pues vámonos. Supongo. Cuidado con los bichitos, estos, ¿vale? Que ataca. Si la atacamos nosotros, nos atacan ellos. Así que vamos a de pego. Un minutillo, a ver si pasando la loma esa No sé si corría más esto o ¿ok? qué Salzona bueno, Ya he perdido el sistema, ¿vale? Ahora lo mismo tengo que hacer un barrido o algo Un momentillo. Me pone aquí un poquito de color Eh, hay algo ahí Sungo, eh Cuidado lo pone aquí para no perderlo, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Aquí podemos estar quietos un poquillo. ¿Vale? A ver. Barrido, ojito. Bueno, pues no, tío, pero no más fastidia. 1300, ¿por qué, tío? Dios mío. Posible despegar, claro. Vale, ok. Ahí he puesto una. Está muy cerca. Ah, vale, la quito. Bueno, hay que ir para allá Como para... Uf, entre medias de... Bueno, ahí también, ¿eh? Podemos marcar este Vale No sé... Nautilón Vamos para allá Me dice que está por allí En esa dirección Venga no, no. Venga, Nautilón A ver si no la pierdo quiero que era esa, ¿no? Valera. era? Mautilón, esa, esa Bueno A ver si no perdemos el sistema estudio del punto de encuentro Vale, confirmar, hay que salir del vehículo Aquí estaba lejísimo, a ver Hay que encontrar la punto de encuentro, una base o algo, un carguero estrellado, cualquier historia submarina, ¿vale? Se me hace pequeñito y todo el submarino, ¿eh? Podrían darnos otro submarino más grande. Bueno, que es ahora este? También os digo. Paramos un poco a investigar. Venga, barrido. Ajá. A ver, me dice que para allá, lo mismo no me... Ahora... Tipo alineado No te digo yo A ver que tiras para allá como para Estación de comunicación 700, sí, más o menos está por ahí O oh, vamos a ver No me quiero Ahí, me meto otra vez y Tiro para allá Me pierdo Ahí Vamos a ver Tenemos claro, no lo tenemos claro ¿Qué pasa aquí? No trolea más. No me trolees más, ¿eh? Bueno, bueno, cuántas cositas. Y por aquí enterrada. Cristal de sulfuro. Todo eso no me interesa, tío. Tengo aquí debajo, a ver. Este le puedo dar. Y lo destrozo. Ahí. Aquí está lo de medir. Y El otro no lo veo, ¿eh? El cristal de sulfuro. Se me ha perdido, tío. Estrellitas ahí, tío Estrellitas Esto que le eché. No, no he identificado, me da igual No sé, es que he visto Estrellitas Qué raro A ver Ah, está ahí, ¿eh? Está ahí, está ahí el... Estamos ya, ¿eh? No, no era tan difícil A ver, no tenía algo por aquí para descubrir yo O oh, qué pasa <ríe> Algo que había por aquí Yo para mí que lo he visto Pero bueno, tenemos aquí ya la... <ríe> la estación de comunicación Espero, espero que sea eso tipo alineado, ¿vale? Está aquí, es esto Es esto Pues venga, cogemos pues nuestro... Eh, amiguito Vale, son amigos <ríe> No me fío Eh, tenemos... Que me marca allí, ¿eh? Ah, una reliquia Vamos a por ella. Eso era tío las dos estrellitas leche, no la veía yo, vale. Pero no identificado, fuera de aquí. La rampa, o que pasa. Tarda un poquillo. Está descubrí el otro. Bueno, estoy descubriendo dónde no es. Tira para allá. ¿Eh? Reliquia, reliquia. Ojo, he llevado de reliquia, bien, bien. Vamos, primera pues a ver. Y tenemos aquí ir ahí abajo. Ok. Perfecto. Piedra la nave. Aquí. Vamos. vamos bajaba ya los sieno. Venga. Aquí que vamos. Con todo. ¡Ea! Punto de encuentro número 5. Genial Alegro un montón de haberlo superado Bueno, es fácil Madre mía Motor de singularidad, sí, ya, ya Dios, no me fastidie Que tengo que instalar eso No, eso no, a No puede ser Sí, mamma mía Mamma mía, chavales Vamos con el Oh, Otra, ostras, que me falta nada más que el hipernúcleo de curvatura, ¿eh? La y lo tenemos, ¿eh? Hipernúcleo de curvatura No lo tengo lo voy a tratar de hacer Si lo encuentro Hipernúcleo Vamos, dime que puedo hacérmelo Aquí está Ostras, cristal de tormenta, tío Tenía uno y lo he gastado, macho Para arreglarme también Parte de la nave Cristal de tormenta, no sé cómo A ver, fijar fórmula, vale Cristal <coughs> de tormenta, suelen de forma natural En planetas con clima extremo Y se pueden recolectar durante una tormenta activa Madre mía Localiza cristal de tormenta usando el visor de análisis bueno, Necesitamos la tormenta ahora Va a ir por toda la cara Vale, antimateria, todo eso lo tenemos Muy bien Antimateria, que eso ya lo tenemos Vale Vamos a recoger nuestra recompensa Del punto de encuentro número 5 Puma Mejoramos otra ¿eh? Eso es genial Venga, módulo de fragata, ampliación mientras ciento nanitas Lo mismo tengo ya para Para contratar a otro escuadrón, tío Con nanita nanitas esto Bien, bien, bien Aquí debe de haber Sí, ahí lo tenemos dios hostia, han dejado aquí también más <ríe> Qué gracioso Más mensajillos Vale, yo voy a por la cápsula esta Transportista, terminar Ok, lo tenemos por aquí Registro de tripulación Desaparecido, dato limitado, disponible Le damos registro Fecha 2623,7 Nos aproximamos la anomalía temporal Lo admito, la emoción es muy intensa, puede que sea el primer ¿X? Fecha 2633 Sistema posee propiedad imposible Anoche el sonido Viajó brevemente, más rápido que la luz Ojo ahí, eh, ¿Puf? Bueno Les pedí perdón, pero me dijeron que me dejase de tontería Me dijeron que era un buen capitán Bebimos hasta bien entrada la... Noche 1650 En un instante nuestros instrumentos están destrozados Justo después aparecen mucho más avanzados que sus capacidades originales Ojo ahí, eh Su belleza No puedo dormir Las estrellas Ahora ya son 16 Voy a aproximarme Vale. Los materiales Dentro de los tesoros, ya yeah. Hicimos con los Rollos estos Luego nos quedamos en el seno Debería ponerme más de estos dos senos ¿Eh? ¿No puedo más o qué? Estaría bien, claro, permite al usuario Usar durante más tiempo. Esto es lo que necesitamos, tío. si tengo instalado por ahí alguno, creo que no. Este es el que necesitamos: Leche. este es un B, este es un A de oxígeno. Sí, no, ese no es este, ¿eh? yo creo. El membrana de ventilación, yo creo que tenía instalado por ahí una membrana de esas, pero bueno. A tratar de instalarla Vale, nos faltaría la plata 60 y, y algo de, co de cobre Pues muy bien, pues ya tengo el traje ahí a tope de tecnología eh. Bueno, vamos a ver ¿Qué más podemos seguir haciendo? Que recoger cargamento Yo no es lo que quiero Para cargamento Vale, tenemos que seguir, ampliar tu flota y... y hacer el motor. Hmm. Vale, pero antes teníamos ahí una pendiente. Si te la base de cargar de otra persona, estaría muy bien hacerlo, tío. Lo mismo no es difícil este, reclutar tres pilotos vale tendríamos que ir carguero otra vez bueno voy a separar un poquito de aquí seguro que hay por aquí para módulo enterrado de esto vale, nos vamos acercando A tratar de cogerlo. ¡Sube, hombre! Y baja. Ahí. no alcanzado. Le damos al cuadrado. Todo lo que podamos. Ahí. No. <ríe> Estamos ahí todavía con A ver. Mira no es que te meto ahí, ¿eh? <ríe> Venga, lo tenemos. Vale, este sí. Esto no sé para qué sirve. Esto de mover ahí la. Mira, mira cómo se mueven, tío. <ríe> A ver, ¿dónde lo mandamos? Mm, carguero, venga. Qué guay que podamos enviar cosas al carguero. A ver si nos da lo que queremos. Y nos vamos a por otro. No nos dé el sistema este. A ver. Y tiene que haber otro. Ahí, ese. Vamos. Al trabajo a todos. Ahí está, lleno vivo, marcallero. Eh, eh, no me puedo ir, me tengo que coger la carga. Ahí, ahora sí me voy. Anima más. Vale, lo marco. Aquí hay alguno. Ese de allí me queda, ¿no? Vamos por ahí. Como tengo seno y tal. Te cargamos y punto. Ven. Vámonos para allá. Vamos. Vamos. <ríe> Como... Tenemos... Bien. Lleno. Sí, Dámelo. Bueno, podemos hacer también el... Ahí. Y lo voy directamente al carguero. Perfecto. En inestable, vámonos. Antes que me dé. la radioactividad. Sí, sí. Vale. Estoy buscando más contenedores. 90 metros. Oye, allí que vamos. Está guay. Esto de dar mensajillos aquí también. Para la peña. Está gracioso. Si puedo. A ver, a ver. Este para abajo, hombre. ¿Me deja por aquí o no? Vamos a encontrarlo, el contenedor, ¿vale? Ahí está. Perfecto. Otra vez me dio más problemilla. Ya le estamos cogiendo el rollo esto de encontrar contenedores. Venga, no es fácil, ¿eh? Hay que. Eso, en triángulo. los silicotos. bien bien bien hipernúcleo de curvatura justo lo que necesita vamos me he tragado toda la redactividad, pero oh, que tenemos para fabricar el ostras tío qué guay que tenemos para hacer el motor de curvatura chicos y chicas atentos que se nos viene viaje esp espacial en agujero de gusano venga a ver tú ven conmigo Vale, lo tenemos Oh, Dios. Oye, pues eso es lo que necesitábamos ¿No? Cristal de tormenta, ¿no? Ay, Dios Ahora no puedo coger el cristal de tormenta No sé si quedan más contenedores No es lo que me interesa ya Contenedores de carga No he cogido ese, tío Pues que hay otro que pasa aquí Cogido, ¿no? Y otro, otra, qué guay, tío. Otro hipernúcleo. Me ha dado, me ha dado, pero bueno. No me pasa nada. Ahí que vamos. Este no es. Este no es. No, no. Pues me hago aquí otra baliza para mí. ¿Dónde está? La baliza. Baliza de guardado, no. Estación de comunicación. Ahí. Aquí vamos a poner una. ¿Por dónde? Aquí cerca de... Esta también Vale, la creamos y Nuestro mensajillo Vale así si no me da... ¿Qué ponemos? A ver... Unete. A mí me no me coge. Follow me. Follow. Así si lo entienden. todo Follow me. Y... Yo, tú. Me imagino que se escribirá así, ¿no, YouTube? Aquí ponemos Punto Se hace la noche y todo Aquí poniendo mensajillo Ahí estamos Sígueme en Youtube mándolo 7.0 <risa> A ver Me sale o no me sale la señal, cuando me acerco, y me y sale muchas luces. Pero bueno, Nautilo, Centro este Animal Colective. Por qué era la mía, no sé ni cuál es. Yo creo que esta, ahí está. Follow me en YouTube, bandolero 7.0. Ahí sale. Guay, guay. Ay, ay. ay. Bueno, ¿qué os parece? a mi nave, yo que sé, ya no sé lo que hacer vamos a ver que me sitúe se me ha hecho de noche, tenemos tormenta a ver como llamo yo ahora a mi nave madre mía vamos a ver aquí sí, tenemos que ir para para el carguero, vale nos quedan dos, tío y, y dos, ¿eh? Ojo ahí con la fase final, tío Dos de la fase 3 Y dos de la fase 5 la podríamos hacer Lo del lanzamiento De gravedad, ¿eh? Instalar el mutuo de singularidad, que lo tenemos ya también Pero bueno Intentar hacer lo otro Vámonos, tío no sé para dónde. A ver Allí. ¿Cuánto está mi nave? Cuatro minutos. lo bueno, ha marcado, pero... No se haga mucha falta. Lo que pasa es que como estamos... Un... En la isla esta, que no hay quien... Encuentre tierra. Que me dedico con materiales mientras por el camino con el... Era no identificado, me da igual. Ya me lo llevo todo. Cuidado, que no te llamo. <ríe> Cuidado, está guapo. A ver, este toma. Me lo llevo. Me lo llevo todo. <ríe> Ay, que vienen la... la, de esta y no explotan. Que vienen. Tenemos ahí abajo cositas ricas. Más cristal de sulfuro, creo. Puede ser. Toda la pinta Pues oh, sí Es que esto es difícil de conseguir eh, Medio, ese sí me lo llevaba, ¿eh? Ese sí me lo he llevado. Los tres me lo he llevado también Identificar Escanear Tratando de identificar más plantitas y tal bueno, parece que de momento no Ni más animales, ni nada Ok Vamos para el Nautilus Si lo encuentro, claro Jeje. Lo mismo lo tengo en lo harto, lo tengo arriba Ahí Abajo, que diga Vámonos, con la nave. Yo como pierdo el norte, tío Allí. Vámonos A mí por bajarme de la navecilla y claro Pues está muy bien, ¿eh? Chicos y chicas Le hemos dado cañita a esto que es lo que le interesaba Ya parece que se ve ahí. Tenemos aquí. Malmejita. Vale. Vamos para allá. Vamos. Con bueno, eso traje. Eh, tengo que coger. O oh, si, sí, en un momentillo. Recuperamos. Cargamos. Ok. Y ahora sí. Dame la pelita. ¿No hay más? Sí, otra. Sí. Es que me lo pedían, por eso la estoy recolectando Y los cristales, que creo que ya los llevamos todos, pero bueno Vamos a ver la nave La pierdo también más que Y había otra, ¿no? Sí, tío Dame la perla Estamos Ahí, Ahora puedo yo recuperar mi este más fácilmente eso era oxígeno y tal ¿Vale? Recolectar bolsa de oxígeno Que no es lo que queremos Aquí viene los monstruos Sube para arriba bandolero La nave Ya hemos recolectado ahí un poquito más ¿Vale? De, de cositas que nos interesa Un minuto y medio estamos ahí Así que muy bien Y ojo que nos quedan cuatro logros Nada más, ¿eh? Yo creo que lo puedo hacer en menos de 24 horas 21 horas que me quedan Vale No se tarda tanto, ¿eh? Últimamente No sé si cojo más ya, ya no cojo más Almejitas No poco más perlita. El tiempo está revoltoso Mira, pues hemos llegado, ¿eh? Tengo algo por aquí del Nautilus. A ver. Un momentito. Ah, aquí. Estamos por aquí. Madre mía, qué viento. Vale, su nave. Esto es todo lo que hemos recuperado. Por eso decía antes de ir, ¿no? Deberíamos de. Es coger todo esto, ¿vale? <ríe> Yo creo que para eso traje El módulo de fragata para el carguero Ok Igual eso traje porque Esto lo tenemos nosotros En nuestro so traje Entonces lo vamos ahí acumulando, ¿vale? Cosita Me ha interesado mucho el hipernúcleo de curvatura Eso más, vamos la de combustible de la otra mar. Sí, sí, esta se la dejamos. Vale. Este me da igual también. eso traje no. Al ah, carguero. Ahí. Para de carga también, para el carguero. Necesito fosfato para mí. Y esto, para... Él. Puedo crear más. Puedo ponerle otro motorcillo ahí. Otra carga, carga de combustible que diga ¿Vale? Perfecto Esto ya A ver Cargamos aquí un poquito de carbono de Para láser de, la de la extracción Y este es nuestro arma, ¿eh? Tenemos arma y todo y va también con carbono Bueno, sí, no tengo un montón Así que Este igual, motor de Humboldt ¿Vale? Va con la célula esa Que de momento no la carga a hasta que no se agote Pues nada Y muy bien, ¿eh? Generador osmótico o gasta menos combustible. Muy bien. Zona de alta potencia. Yo creo que va muy bien también. Si te pudiéramos poner el motor ahí o algo, estaría muy bien. La turbina de alta velocidad. Para que fuera más rápido, digo yo. El sonar tampoco me hace falta a mí que esté muy cargado. A ver, este. Aceleración más 29. Aceleración más 25. Velocidad punta 11. Este está muy bien, tío. Yo este lo voy a. Almacenar aquí <ríe> Para que menos sobrecargue Sí, sí, sí Soy combustible menos 35, velocidad punta más 38 Bueno, bueno, esto va a ser la monda Esto va a ser la monda Muy bien, ¿eh? Es lo útil se va mejorando También se le puede cambiar la apariencia, ¿vale? ¿De acuerdo? Vea, pues yo creo que me pasado ahí la carga Tengo aquí la nave Hidrógeno, no sé si necesito Pero... Pero me lo llevo Mientras que subo para arriba Me lo llevo Vale No te caigas, ¿eh? Pandolero Mira, mira ahí Trambeltito de cristales Que no viene muy bien Es que nos queda muy poco, ¿eh? Lo del motor y todo Vamos, vamos a ver Aquí está la cosa que... Que trina Está la cosa que trina. Oh, pollo. Pollo loco. Venga, vamos para arriba. Sí. Me decía lo de... Lo de recuperar el contenedor de carga, que ya lo hemos hecho, ¿vale? No sé por qué me lo sigue diciendo. Venga, tenía por ahí también algo... Guay, pero bueno, que me da igual. Si voy a llamar ya. A ver si me deja. A mi carguero. Aquí no me deja todavía. Estoy viniendo a esto por aquí y no me deja. A ver, salgo un poquito de aquí del planeta o algo. Vale. Intento. Eso me vendría bien también los meteoritos. ¿Por qué no me deja, tío? Vienen toda esta gente y no me deja poner mi carguero. Yo mismo lo tengo muy cerca o qué? A ver, ¿por qué no me dejas colocarte? Amigos, estamos muy cerca del planeta, yo creo. Bueno. Tengo yo que tener, ¿no? A ver. Buscando mi carguero y un montón de cosas que tenemos, tío. Yo no estoy dando vueltas. Allí es mi carguero, ¿no? <ríe> ¿La excavación? ¿El carguero accidentado? ¡Ojo, ojo! ojo Que hay por ahí cargueros que podemos... ...recuperar? Vale. Vamos a ver cómo hacemos eso. A ver... Quedan tres semanas, me dice, tío. Lo transformamos rápido. Y cargar accidentado, ¿vale? Y lo mismo tenemos que recuperarlo. No tengo ni idea, chaval. A ver qué me dice ahora. Bueno, este. Comunicador de nave. A ver qué tal. ¿Qué quiere este? Mercader, intenta parecer calmado pero no consigue, no lo gusta a sociedad por cerrar un trato. Examinar el manifiesto de cargamento. Vale, este es para comprarle cosas y Mira, aquí está el descarchán. ver que necesitábamos, no? No tengo ni idea. O era de tormenta. No sé. Valen barato, ¿eh? Lo compro. De estelar no tiene más nada Y las reliquias y tal Muy bien, amigo Déjame hacer mis cosas a mí Vale, ahí tenemos la estación Y creo que está mi carguero allí también vale, no, no lo veo Sí me ha dado el rollo Aquí está muy bien Vale Ahí está, yo llamo a mi carguero ¡Ah! es anómalo! Ya estamos, tío ¿Qué me estás contando? Vale Nope. Nope. Lo mismo que tiene algo y no me deja, tío. Están verdes ahora, ¿eh? Nope, nope, nope. Pues nada. Aquí tenemos ahí un par de, sí. Las cositas interesantes, pero no sé. Mi carguero, ¿por qué no viene? Claro que no venga, pero bueno. Luego hay un contenedor de expulsión que no venía bien, que también lo marcó. Estaría muy bien. Venga, a ver si podemos aterrizar o algo. Grabamos partida y tal. Es ya la hora de comer. El bandolero tiene hambre. Venga. varias cositas, ¿vale? este y el otro el transbordador me lleva aquí de momento vamos que no de expulsión vale ya vuelo su orbital me sale lo del naufragio le he recogido los contenedores no, no sé no, no me quiero estallar Despacito, despacito Vale, marcamos por aquí Aterrizaje tú luego para salir Madre mía, este planeta, chaval Temperatura bastante alta, ¿eh? Huevos susurrantes solo son los huevos con los animalillos ahí, déjame que te escaneé, amigo no, está muy lejos está muy lejos vale vamos para allá como es que tengo protección de esta lo primero esto de aquí vale, guardar y trazar y sí, planeta desconocido plataforma de Kenne, vale, ya sabéis Coger las cosillas por aquí y tal. Esta navegación. Buscamos. Buscamos. se me ha abierto solo, qué tío? Vale. Al carguero. Y vamos acumulando una reliquia ¿qué? A ver esto. Las cápsulas estas creo que nos daban del esotraje, creo, ¿eh? Sí, tío. Módulo de mejora de esotraje. Ahora hay que reparar esto. Madre mía, almacenamiento de antimateria. Mm, nitrato de sodio que tenemos? No lo tuvo. No Un almacenamiento de materia. Tuvo. Vamos, tengo ya ese traje, otra vez está pitado No tengo ya no tuvo por ahí. Las placa, no creo que lo gasté. Bueno. Tuvo y el otro que me pedía funcionamiento de mantimateria, era no vale, está y está. Esto mola mucho, chavales Nos da dais otro espacio Vale Cápsula esta de salvamento Nos viene maravillosa Inventario de sotraje traje mejorado Perfecto Ahí animalillos por ahí volando sí. Ay, que no lo pillo Ahora Bien Esto eso me interesa Vale, hay más cositas hay más animalitos Módulo de tecnología Todas estas cosas mola Pero es que perdemos mucho tiempo, ¿vale? Hacernos o sea, lo que queremos Bueno, hemos embarcado por aquí El Tigo y tal, muy bien Yo me voy a traer mi nave Están identificadas De ahí salen monstruos, a ¿eh? ver Unos aliens que te atacan que no Venga, nos montamos aquí Vale Salimos Grava Perfecto Y aquí nos vamos a despedir, ¿vale? No sé si volveré a hacer otro vídeo O qué Intentaré Otro directito Intentaré hacer lo de la expedición Lo que me pide, ¿vale? Tenemos que ir ahí a... Tu flota, realizar el El lanzamiento De gravedad, vale Instalando el motor de singularidad Tenemos que ir a nuestra A ver A nuestra A nuestro carguero, vale Aquí, aquí va a hacer mira, esto me molaría Hacerlo también y yo Podemos hacerlo en ¿eh? el vagabundo este Para movernos por aquí en el Vale, no creo nunca Así que mira, tenemos nuestro vehículo Que os parece? O sea, vale Voy a hacer el intensificador De señal que lo tenemos Lo creo Vale Intensifico la señal Localizar la estructura cercana Bueno, un guantarroqueo Tenemos por aquí allí Algo me ha señalado Lo mismo voy con el sí, Claro, suponiendo que allí Me ha marcado allí ¿Vale? Asentamiento menor. Distancia 417 metros. Lo marcamos, ¿vale? Para no perderme. Me llevo esto. Gracias, amigo. Hola, señor. ¿Adi? Madre mía. ¿Cómo está? Este, tubérculos congelados, ¿vale? No sé qué es eso, tío. Tubérculos congelados, ¿vale? Ah, habrá que cogerla. Ok. Ya tenemos vehículos, ¿eh? Chavales. ¡Ojo! ¡Ojo el vagabundo! Está ya aquí en funcionamiento el vagabundo. Madre mía, ¿dónde tenemos que ir? Allá. ¡Vámonos! Destruyéndolo todo. No sé cómo andaré de... Así me voy a quedar tirado, pero bueno. ¡Ojo, qué guapo, ¿no? ¡Chum! Voy destruyendo todo. <risa> No puedo hacer otra cosa. ¡Qué guapo, tío! ¡El rover que tenemos! ¡Eh! ¡Cómo ha llegado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! <ríe> <ríe> ¡Ostras, qué chulo! Chavales, el destino alcanzado. Aquí se está farmeando cositas, pero bueno. Y ahí para aparcar la nave, vale, vale. Podemos llamar a la nave y todo. Ostras, qué guay. No sé el vagabundo este si ¿sí podremos mejorarlo. Me imagino que sí, vale. Pondrán poner llaves, chavales Bueno, bueno, bueno Espacio supercargado, ¿qué le podríamos poner? Suspensión, yo le pondría motor Suspensión de potencia Suspensión de giro Láser, ojo ahí El cañón, son armas y todo Lizamiento superior sujeción vale, vale el Láser de extracción Esto estaría muy bien, tío Vale, y luego el radar, el radar los lo podemos poner ahí Pero en cualquier otro espacio Supongo que le pondría El las Ahí en el espacio es supercargado, ¿vale? Qué guay Qué guay Faltaría ferrita de pero lo puedo hacer Sin problema Vale <ríe> Y ahora aquí Aquí le puedo meter también tecnología, ¿no? De esta De las suspensiones y tal Me los pide, ya la arreglaremos Definio. Vale Otro por aquí Herredita <ríe> Vale, no tengo nada Ahí te queda Y la otra Aquí Está la capacidad de la sonave para deslizarse pues Está muy bien De todas se puede mover ahí a la... Al espacio cargado, ¿vale? ¡Ojo, eh! Tenemos aquí nuestro vagabundo No lo había probado todavía muy contento que estoy Y más láser y más historia, ¿vale? Más armas El... Radar también Guay Eso por ahí ¡Buah! Flipando estoy Esto es que no nos faltaba no, Nos faltaba la serie ahí por, por verlo Bueno, un poquito a poco Aquí más más rayitos de estos, ¿vale? El láser de la sonave Avanzado. Bueno, bueno, bueno. Tenemos instalarlo. Genial. Tenemos otro espacio. Eh... Pongo el cañón. No. Ahora moveré alguna tecnología. Tenemos el punneo, vale. Me faltaría el cobre. ¡Oh, qué guay, tío! ¡Cómo mola! Alguna tecnología que tengamos ya. Módulo de potencia. No, motor de fusión, lo puedo llevar allí. Tío, tío. Aquí. Que se sobrecargue, ¿no? O algo. Tecnología supercargada. Claro, claro. Lo que sea ahí. Y luego no sé si el módulo de potencia. Usos cortos de velocidad. A ver, a ver. Vale, la tengo también supercargado. Yo no sé si correremos más, si correremos menos. Pero bueno, ahí vamos. Ya cuando instale eso. torre de fusión. Sí, está sobrecargado y todo. Bien, bien, bien. Y las... Guay guay. ¡Wow! Pues muy contento, ¿eh? Con nuestro bandido. Salimos. Poco en la tormenta Aquí era lo que nos pedía Buscar los cristales de la tormenta Aquí Tengo mi nave ya Ven para acá, amigo <ríe> Yo no sirve nada, ¿eh? Yo, yo, yo, colócate Madre mía Ya, pues estupendo Aquí en la tormenta Aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Falta para instalar el láser El, el motor de, de pulso este de curvatura, ¿vale? Por el agujero de gusano Y un par de, de logros más y lo tenemos. Pues nada, chicos y chicas. Con esta tormenta de nieve. Aquí nos vamos a despedir en no man Sky. Bandolero, viajero espacial. Mirad que vista. Aquí que tenemos. ¿De acuerdo? Pues nada, un saludito para todos, Peñita. Chao, chao. Nos vemos en la próxima. Bye.